noches, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que todos se encuentren muy bien, hoy jueves, jueves 24 de noviembre, un abrazo para Roque que está aquí en la transmisión, que espero que Roque nos, ya, nos llame y nos cuente historias sobrenaturales, Bri Power también, a María Orduña, a Lizeth Martínez que siempre nos está viendo en Facebook, que mandamos un abrazo a toda la gente que nos ve en Facebook, a Jordi el niño Polilla que el día de ayer lo, lo bloqueamos por alburero, a Fran, a Oliver, Francisco Reptil Cuántico, bienvenidos, buenas noches, 11 de la noche, pues hoy entramos tarde porque comimos pastel y nos dio, nos dio una enfermedad que, que nos hizo ir al baño, entonces estuvimos yendo al baño durante toda una hora, <ríe> la cara de Andrea como, ¿por qué estás diciendo eso? No es cierto, Bien, gracias, son las 11 de la noche, y estamos muy contentos de que estén con nosotros. Vamos a contar algunas historias, ¿no? Vamos a, a, a ingresar un poco al misterioso mundo de lo desconocido. Sí. Ustedes han visto que en Facebook eh, publico muchas cosas ahorita sobre el mundial, porque es, lo de la, es la tendencia, eh, mucha gente está hablando sobre el mundial, entonces una disculpa a toda la gente que no le guste el fútbol, porque en mi página pues estoy publicando muchas cosas de fútbol, pero aquí en la transmisión pues podemos hablar de los fenómenos paranormales. Eh, le doy la bienvenida a Andrea. Hola, Buenas lucesita, noches. Ah, okay. Hola a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, <coughs> otro día más. Otro día más. Uh -huh. Es tendencia te apoyo, bro, dice Brie Power eso es específico pero eso es muy específico pero bueno y también quiero decirles anuncio que ya abrí ese nuevo canal de YouTube y ya abrí esa nueva cuenta de Facebook eh, en este nuevo canal que se llama Ruta del Misterio eh, voy a subir videos donde vaya a lugares donde hayan sucedido fenómenos paranormales donde, lugares donde se pueda explorar, que digan que está abandonado eh, o lugares donde haya alguna leyenda, lugares donde haya alguna historia extraña, paranormal, misteriosa, enigmática, eh, va a ser, ese canal va a ser de esto y la página también va a ser precisamente de esto, para la gente que le gusta viajar, pues que tengan un turismo paranormal yo les voy a decir en qué lugares, eh, etcétera, ¿no? Eso es lo que voy a hacer en esa nueva página. Y en la página que tenemos aquí de Oxlack, en la principal, pues voy a seguir subiendo videos de criptozoología, de misterios, enigmas, expedientes Oxlack, etcétera. Pero en la otra página va a ser exclusivamente de viajes a un lugar misterioso. ¿Ok? Para que toda la gente que le guste viajar, que le guste los lugares, explorar, etcétera, se suscriba a ese otro canal y empecemos desde cero. Porque recuerden que ese Shadow Ban, pues no se me va a quitar, entonces pues quiero hacer crecer ese otro canal y esa otra página de Facebook en donde solamente habrá contenido de ese tipo. Solamente habrá ese tipo de contenido, esperando a que crezca esa página y poco a poco nos podamos mudar ya de redes sociales. Eh, el día de hoy pues me pueden llamar, me pueden contar historias paranormales, historias extrañas. Tienes, And que, tienes que tener abierto el... Ah, sí, el cosito. Para que puedan llamar. Hay que tener abierto el cosito. También vamos a tener aquí, revisar lo del WhatsApp. Es juevesito. Y bueno, Andrea tiene todo el plan de esta noche. <risa> yo te cierto. pregunté qué vamos a hablar y mm. yo dije pues todo, todo me lo sé todo lo paranormal me lo sé así que no hay problema uh -huh. dice Fénix, hola Oxlack y Andrea por favor manda un saludo a la famosa pelusa que hoy cumple años, gracias le mandamos un Feliz. saludo a la famosa pelusa, saludos pelusa cuántos años cumple la pelusa y la pelusa es una niña, es la suegra, es la hermana, es la novia, es un perrito. ¿Qué es la pelusa? La famosa pelusa. Le mandamos un saludo por su cumpleaños. Por cumpleaños. O sea, que investigadora, ¿harás videos sobre los animales que caminan en círculos? Oye, si eso está bien, ¿será cierto? ¿O? Sí, este, tenía pensado hacer el video... Por lo que leí por ahí es que no es un fenómeno nuevo, ¿no? No es que este video que se hizo famoso de Mongolia, donde están grabándose estos borregos que están dando vueltas en círculo. Y también unas orugas. No he visto las orugas, sí, no sé pero qué. los borregos sí. Y también, no me acuerdo qué otro lugar, eh, hay cabras también dando vueltas pero no es un tema reciente, no es un tema nuevo, es un tema, es una, un suceso que ya se ha visto en otras ocasiones, y al parecer, por lo que he leído, es que eh, en la manada de animales, o ¿cómo se le dice a los borregos? ¿Cómo así? ¿Cómo se le dice? Sí, a, a, a, los, a la manada de borregos, ¿se le dice manada? ¿Manada? ¿O sí. ¿No se les dice de otra forma? No es una manada, es una es un rebaño. Un rebaño. Un rebaño. Entonces que algunos animales puedan estar enfermos de una enfermedad que no recuerdo cómo se llama, que afecta la orientación de, del borrego, y que, es, que hace que empiece a dar círculos, solamente da vueltas el borrego porque esta, esta enfermedad le afecta la orientación. Entonces, por eso comienza a dar vueltas. Y también de ahí viene, pues no solamente de eso, ¿no? Pero aquí se puede aplicar precisamente esto que siempre andamos diciendo, que los borregos siguen a, a otros borregos. Ajá. que hay, gente, hay mucha gente borrega. Bueno, es lo mismo. Los borregos al ver que uno está o dos están dando vueltas, los demás comienzan a adoptar esa actitud eh, y empiezan también a girar. Eso es lo que yo he leído, eh, me falta confirmarlo, me gustaría investigar, ¿no?, ¿Qué, en qué otras partes, pues es que la gente más que es de, de rancho sabrá qué pasa con los rebaños, la gente que, tiene, que, es, que trabaja en el campo, Sabrá precisamente si esto sucede con los borregos, con las cabras. Pero aquí, como me dijo Andrea, que hay un video donde hay gusanitos. No, unas, unas oruguitas también hacían vueltas. No sé si ya. ¿Y cuántas oruguitas son? Uy, sí, ¿Son muchas? Un, oruguitas. un rebaño. Son muchas. <risa> uh -huh. A ver si al, sí, son... si, al la, si a muchos borregos se les llama rebaño, ¿cómo se les ¿A dirá? Las oruguitas? No a sé. las oruguitas. Sí, son muchas oruguitas. Uh -huh. Ahí sí, ¿no? No sé. Gente, dígame cómo se le llamará al conjunto de orugas. ¿Cómo sí? El rebaño últimamente anda arrastrando el prestigio desde hace años, dice Roque. Ah, sí. yo creo que se refiere a las chivas del Guadalajara. También las hormigas hacen eso hasta que, hasta que mueren. Dice MMG que también las hormigas hacen eso. De las hormigas no saben. Vueltas, sí. Y fíjate ¿Sí? que sí me acabo de acordar que vi otro video... Ahora que está muy de moda presentar estos videos del borrego, los borregos dando vueltas, sí también vi un video de hormigas dando vueltas. Sí. Ajá, entonces, no sé en el caso de las hormigas por qué den vueltas, pero sí también, un chingo de orugas, sí. <risa> dice un chingo de orugas. <risa> Salen también las hormigas, en mi casa tenemos un conejo, dice Alejandro Castro, que siempre que te paras cerca de él, se pone a dar vueltas sobre ti. Ah, mira qué interesante. Oye, eso sea, estaría interesante investigar un poco más. Sí. Eh, yo no sé. Pasa que... Abrir cosito. Internet nos da la... Mm -hmm. está, aquí está abierto el cosito, ah. mira. Internet nos da la oportunidad de consultar sobre diferentes temas pero hay algunos temas que no están en internet, no. eso es lo, lo increíble, que hay cosas que son del conocimiento de ciertas tribus, de ciertos pueblos, de ciertas regiones, etcétera, y que ese conocimiento no es subido a internet. No, o son temas ya muy viejos, muy viejos, muy viejos, que se van quedando olvidados, olvidados, y, y hay libros que donde sí están, pero son libros muy antiguos, entonces... Pues esa información no es subida a internet. Entonces, por eso es que es bueno también buscar como libros así, ¿cierto? Sí. Fíjate, pero para poder hay algunos, sobre temas. o sea, no todo tampoco está en los libros. No todo tampoco. Porque la gente que vive como aislada, la gente que vive en el campo, que tiene conocimiento sobre ciertas cosas, pues no, no son personas que escriban sus, las, los, sus conocimientos. Ah, eh, bueno, sí, también. Casi los libros que se realizan son de investigadores, de este, botánicos, de zoólogos, de antropólogos, etcétera, ¿no? Pero hay mucha información, muchísima información que no está en redes sociales. Uh -huh. Y yo creo que esto de que los animales den vueltas, sí ha de ser conocido entre la gente que tiene rebaños y tiene animales, pero no sé si haya esta información en internet lo voy a checar, es un buen tema mañana lo podemos mm -hmm. checar, ¿no? Sí, sí. Dice Juan Espinosa ¿Qué onda, Oslac? Está interesante ese comportamiento de los animales, deberías hacer un video. También compré ah, recientemente una, fuimos a una librería ah, donde vende libros antiguos este a buscar, siempre vamos a buscar mm -hmm. libros y revistas, y revistas así interesantes y encontré una revista que es de investigación científica y ya tiene un artículo que habla sobre los animales que predicen o presienten los temblores. Ese también es un tema sí. muy, muy interesante. ¿Los perritos hacen eso? Sí, que los perritos. Uh -huh. Fíjate que no he leído el artículo. Ahí lo tengo todavía pendiente porque lo compré porque como estoy escribiendo mis libros de criptozoología, quiero saber o tener información sobre comportamientos animales también. Y ese me pareció muy interesante, no lo he leído, pero sí, los animales tienen conocimientos sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que hay algunos pajaritos que también presienten esas cosas. ¿Los pajaritos? Sí. ya uh -huh. jazz elemental, los elefantes también. Sí, es que los animales tienen como su... Sí. Su... sus su, su, tener otros sentidos, ¿no? su sentido para, para, sí, para esas cosas. Dice, nuestros abuelos son fuente de sabiduría... Aprendí mucho de mis abuelitos, me enseñó lo que la escuela y libros nunca me enseñaron. Sí, en la escuela te enseñan lo básico, lo básico. Fíjate aquí, Andrea, que pues aquí en México tenemos muchísima historia de todo tipo: este prehispánica, colonial y moderna. Entonces es bastante en, en las escuelas, nos enseñan historia. Y tú te has dado cuenta que donde vayamos hay esculturas de personas. Sí. Y cada persona tiene una historia que, que fue la Revolución, que fue la Independencia, que fue la Guerra Cristera, que fue la Guerra de los Pasteles, que fue la Constitución de 1917, la Constitución de... y un montón de sucesos que ocurrieron en México. Allá en Colombia también les dan clases, ¿hace mucho de historia? Sí, de Colombia sí, mucho, mucho, mucho. ¿Qué ven principalmente? en ¿Qué ven principalmente en la... En... La historia de Simón Bolívar. La historia de Simón sí, Bolívar. Sí, uno aprende bastante sobre la historia de Simón Bolívar, porque pues fue nuestro prócer, ¿no?, el que nos libertó de Oye, Y, y precolombina, historia precolombina. Historia precolombina, sí, también lastimosamente, o sea, ese, ese punto sí deberíamos verlo más, porque sí lo vemos muy poco. Eh, por ejemplo, que nos enseñaron sobre San Agustín, sobre cuestiones así de, de, de algunas figuras del Museo del Oro. Claro que hay colegios donde sí lo llevan a un al Museo del Oro y todo eso, pero sí deberíamos como indagar más sobre nuestros indígenas, todo eso, porque es muy como muy resumido y no. Sí, ahí sí, y eso es muy muy bonito. Lo que pasa es que los chicos de ahora como que se aburren con eso y sí. no es como tan, no lo profundizan, pero sí deberíamos profundizarlo. Sí, fíjate que ahora el conocimiento se está alejando de, uh -huh. de la esencia del ser humano y de sí. su comportamiento dentro de la naturaleza. Y estamos entrando precisamente a esta nueva era de la realidad virtual. Sí, sí, sí, sí. Todos los chicos están dispersando como por muchos temas y nuestros antepasados se van quedando como olvidados. Por ejemplo, nuestra cultura Kimbaya, Tairona, todas esas, esas culturas como que ya no, como que va quedando atrás. Ya o sea, no, no les y llama son, la atención, ¿verdad? No, y son ellos. tan interesantes que, uff, no, sí, sí, sí. Yo me he dado cuenta que ahora a los chicos le, les llama muchísimo la atención las cosas japonesas y coreanas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿Y saben más de eso que Están envueltos en videojuegos, uh -huh. en anime, este... Digo, juegos anime, comida japonesa sí, o china, sí, sí. no japonesa, japonesa, y música, eso es como música. que es lo que más conocen, poco a poco sí nos vamos a, a terminar siendo todos de un mismo tiempo, es decir, vamos a tener las mismas, las mismas este, prácticas y vamos a, a dejar el conocimiento ancestral dice Oxlack, haz más videos de profecías, de que yo diga profecías o de, o de, que, de profetas, dice Rebeca Hernández, yo una vez exenté historia en la secundaria por, por vestirnos, vestirnos de indígenas de la época prehispánica, me dio pena pero ya no hice nada todo el semestre, o sea, nada más te, te exentaste solamente por vestirte como indígena en la escuela, ¿de dónde eres este, Rebeca Hernández?, ox ¿todavía pones contenido en Patreon? Sí, sí, Oliver Francisco, sí. Fíjate que he estado organizando mi contenido, por eso el día de hoy ya tengo la página de Facebook y el nuevo eh, canal de YouTube y precisamente Patreon, en donde voy a estar haciendo el nuevo contenido, las nuevas cosas que, que quiero mostrarles, porque en mis otras redes sociales hablo de todos los temas y tengo que hablar de todos los temas porque si no, no hay interacción, si yo siempre subo fenómenos paranormales en mis otros, eh, en mis plataformas, en mis redes sociales, la gente ya no les da like, ya no comenta, ya no nada, y cuando empiezo a publicar cosas que están en tendencia, llegan muchos comentarios, likes, etcétera, y, y entre los comentarios hay gente que me dice, es, este, tu contenido era paranormal, ahora por qué subes chismes, ahora por qué subes esto, y mi respuesta, qué bueno que pues tengo la oportunidad de responderles aquí en, en vivo. Mi respuesta es, pues si subo contenido paranormal, no lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta. La gente que seguía la temática paranormal ya son grandes. Debo decir que la mayoría, de a lo mejor de ustedes también, pues son personas ya grandes. Que les gusta el tema, pero también les gustan muchas otras cosas. Y como estamos en la época... Del, del contenido, entonces ven muchas otras cosas más, por eso lo que siempre está en tendencia es lo que llama más la atención, pero por eso abrí el Patreon, por eso abrí esta página de Facebook, ya no con mi nombre, ya no con mis datos, eh, mi sobrino me hizo el favor de prestarme su identidad, entonces todo a nombre de él, para que ya el algoritmo no sepa que soy yo, ¿no? Si, si el algoritmo ya me había dicho que yo ya no podía subir contenido este pues al menos ahora que mi sobrino esté con su teléfono con su nombre etcétera y yo lo voy a estar moviendo desde atrás buenas noches saludos saludos desde ambos eh, de facu dice Pau car que nos mandó dos dólares gracias Hola, Pau. por esos dos dólares dice estamos volviendo a lo de los animales sin círculo en las hormigas esta práctica se produce cuando se rompe la cadena que forman las hormigas, generalmente por algún fenómeno natural como la caída de una rama o la formación de charcos de agua. ¿Cuándo? Y hasta ahí se pedo. Oye, pero fíjate que esto de dar círculos, si, si nos adentramos más como al misterio, debo de decir que en muchas pinturas rupestres y petrograbados alrededor sí. del mundo, uh -huh. hay muchos de estos también. espirales, ¿no? Uh -huh. Sí, también. Hay espirales. Uh -huh. Es decir, el espiral es una constante en todas las cosas. De hecho, el fractal, ¿esto sí sabes de los fractales? Sí. Que todas las cosas de la naturaleza están construidas por fractales. Es decir, una, un crecimiento, el crecimiento de todos los organismos está en forma de espiral. Ese también es el número pi. Un infinito. El, el número pi, no sé, esto tiene que ver con matemáticas. No es que el número pi, cuando pones un, sí. un caracolito así, sí. pues se divide y que multiplicado y etcétera, sale el número pi. Uh -huh. El fractal es lo mismo, el crecimiento de las plantas, el crecimiento de un nuevo, de los órganos, etcétera, tiene que ver con un patrón repetitivo, como dicen repetitivo. ahí en forma como de espiral entonces uh -huh. algo la secuencia de Fibonacci exactamente la sí. secuencia de Fibonacci también en las pinturas <coughs> en las en pinturas como uh -huh. ah okay okay la, sí, la de Fibonacci horas, sí, sí esa es la porción qué ¿Aurea? Proporción áurea proporción áurea no uh -huh. eh, imaginemos también eh, cómo está nuestro sistema planetario y es lo mismo Ah, está dando círculos, está dando, está girando, está dando vueltas. Dice, para contar una historia paranormal debe ser por llamada, eh, por Whatsapp, mi hermano, pero si, si no quieres hacer la llamada, mándanos un audio y lo, lo escuchamos, escuchamos el, el audio. Jonathan dice, yo leí que las hormigas hacen eso porque se muere la reina y caminan en círculo hasta morir. Hay otro tema para, para investigar. ¿Alex? Sí, está bueno para investigar eso. Vamos a preguntar. Alexa, volumen 7. Alexa, ¿por qué las hormigas caminan en círculo? Traducido de Stanford.edu. Cuando las interacciones entre antenas ocurren con frecuencia, las hormigas perciben que el área está densamente poblada y recorren pequeños caminos aleatorios para recopilar información sólida sobre su área inmediata. o sea, lo que nos dijo es cómo exploran las hormigas, ¿no? Es decir, hay algunas hormigas exploradoras que se van eh, alejando de la, del hormiguero y que ya conocen el terreno, y entonces es como que lo que mandan de señal con las otras hormigas para decirle por dónde están los caminos. Es como lo que nos había explicado nuestro amigo Pepe en la transmisión de, de Física Cuántica, que si alguien de ustedes jugó Edge of Empire, Edge of Empire, que apareces en el mapa y solamente se ve, te ves tú, y conforme caminas, todo el mapa está en negro, y conforme caminas, se van desbloqueando, sí, apareciendo. van apareciendo sí. las cosas, y que eso sería nuestra vida, que en nuestra vida están pasando miles de cosas, pero de acuerdo a donde avancemos, no me refiero a caminar, sino quizá de otras formas, este, se van descubriendo estos nuevos este nuevo mapa por decirlo así de tu vida entonces me parece que hacen lo mismo las hormigas, cada que ellas salen del hormiguero y exploran se van descubriendo los lugares y esos son los caminos que todas las hormigas van siguiendo dice Fabián Máximo algo fractal es que algo pequeño es igual a todo de ese algo pues, como lo dijo el Kibalión, ¿no? Como decía, que lo que es como esa como es arriba, esa es abajo. abajo. Uh -huh. Oye, sí, si, y necesitas comprar un libro de esos. Ya lo tengo, solamente sí, ¿eh? que. A ver, gente, apóyenme, necesito pagar 300 pesos para que ya me manden <risa> mi libro del Kibalión, que, que tengo como un sexto sentido y pienso que el Kibalión me va a ayudar a un entendimiento máximo. Ya lo compré, pero me falta que, que me lo manden. El kibalión ya lo tengo, entonces nada más falta que Nos pague. Pague 300 grande. pesos si me lo mandan. Hola, Ox. ¿Quién es la chica al lado? Dejé de verte un tiempo, me perdí de este dato. Saludos. ¿Cómo es chismosito, Miguel Ángel? De verdad. ya a mí a les gusta el chisme. O sea, que el número en pantalla. Ah, pues sí es cierto. El número en pantalla. Ahí está el número en pantalla, gente. Gracias. María de Jesús. Hola, hermosa. Buenas noches. Feliz día de acción. De gracias. A, un, ¿A poco hoy es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos? Sí, no, no sabía. Hoy es el día no, de Como la... nosotros no lo celebramos, no, no sabía. En Colombia no celebran no, el Día de Acción de Gracias. No. Este, yo tampoco, yo tampoco. Eh, bueno, digo, acá tampoco en México celebramos el Día de Acción de Gracias, solo en Estados Unidos, ¿no? Me parece que lo de la Acción de Gracias es porque hubo una guerra y después creo que los que quedaron vivos festejaron en una cena, ¿no? O algo así. ¡Ah, no! Ya me acordé. Creo que eran unos, este, como, pues, que acababan de llegar a América, de estos ingleses, y que pasaron este, momentos difíciles por, un inviar, por el invierno, y después llegaron a refugiarse en quién sabe qué lugar, y comieron manzanas, y por eso festejan el Día de Acción de Gracias, ¿no? Pero vamos a preguntarle mejor a Alexa. Por el presidente Lincoln, en 1863. ¿Ya, ¿Ya lo buscaste? ¿Qué? ¿Qué dice? Dice, el Día de Acción de Gracias fue proclamado oficialmente por el presidente Lincoln en 1863 para ser celebrado el último jueves del mes de noviembre. En 1941, el Día de Acción de Gracias fue declarado oficialmente por el Congreso de los Estados Unidos un día festivo a celebrarse el cuarto jueves del mes de noviembre. Pero no dice por qué, o sea, eso fue cuando lo proclamó Lincoln. Sí. Pero, ¿cuál fue la historia? A ver, Alexa, ¿por qué se festeja el Día de Acción de Gracias? Bueno, ya lo encontré. A ver. En el otoño de 1621, los peregrinos tenían mucho que agradecer, dada la abundancia de la cosecha de maíz, cebada, bichuelas y zapallos. Los colonos y sus benefactores, Guampanoa, que trajeron carne de siervo para asar, organizaron un banquete para expresar su agradecimiento por las bendiciones recibidas de Dios. Sí, ya eh, Miguel Ángel González dice Toma tu like, Ox. Gracias por ese superchat, mi hermano. Gracias. Aquí dice... Matías Contreras, ¿fue cuando llegó el depredador a cazar a los indígenas? De hecho, hay una película que le explica todo. No, no, no, no. <risa> sí, no sabía que hoy era el Día de Acción de Gracias. Ni yo, no sabía. Dice aquí María de Jesús, hablando sobre los animales con comportamiento extraño, cuando pasó el tsunami, los animales no obedecían a sus amos y corrían hacia el cerro a ponerse a salvo, dice María de Jesús. El tsunami, ¿cuál? ¿El de Filipinas? ¿Qué era? ¿Indonesia? ¿Indonesia? El tsunami este del 2004 ¿O cuál, cuál tsunami? Creo que fue el Indonesia, no? Dice, festejan que le quitaron los, sus tierras a los indígenas. De acción de gracias hubo un genocidio. Un genocidio. Indígena, eso es lo que celebran en acción de gracias. Un genocidio. A ver, Alexan ¿Qué celebran el Día de Acción de Gracias? El Día de Acción de Gracias se celebra en Estados Unidos, Canadá y algunos otros países para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el año. En muchos hogares es común ofrecer una oración y luego compartir una cena con pavo, salsa de arándanos, puré de patatas y pastel de calabaza. Tampoco, pues tampoco dijo por qué, ¿no? Tampoco dijo la historia. Eh, no es burla ni nada, pero creo que María de Jesús abusa de los filtros. ¿Quién? ¿Ese muchacho? ¿Oliver? ¿Por qué no lo han bloqueado? Porque está en Facebook. Ah, está en Facebook. Ah, ¿cómo dices que se llama? A ver. ¿Oliver? Oliver. Oliver Atom. Te vamos a bloquear, Oliver, por el grosero. Este, dice Maru Acá no hay filtros Mi ganado también se comporta extraño a veces Maru Dice Jordi Revisa el Whatsapp, ahí hay un video donde un gringo Explica en 30 segundos el text giving A ver, vamos a ver, a ver. Vamos a ver sí, qué, qué bueno haciendo? que nos mandó La información Este, vamos a poner esto Y vamos a Aquí ¿Será este? No. Propaganda gringa falsa. A ver, vamos a ponerlo. Qué interesante que la gente sepa de este tipo de cosas y que nos lo haga llegar. Vamos a compartir pantalla. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ventana. Estaña en Chrome. Propaganda gringa falsa. Vamos a ver. Bienvenidos a Propaganda Gringa Falsa que aprendí en la escuela. Este es Thanksgiving, o en español, Día de Acción de Gracias. En la primaria me enseñaron que cuando llegaron los... A ver, déjeme ver por qué. ya no se ve. Ahí está, vamos a ver. Bienvenidos a Propaganda Gringa Falsa que aprendí en la escuela. Este es Thanksgiving, <risa> o en español, Día de Acción de Gracias. En la primaria me enseñaron que cuando llegaron los peregrinos a Massachusetts, un indio amistoso llamado Squanto les enseñó a sembrar maíz. Y para agradecerle, hicieron el primer festín de Thanksgiving. Es cierto que hicieron una fiesta de la cosecha en su primer año, pero esto no era el primer Thanksgiving. Thanksgiving vino después de una masacre de indígenas Pequot. Los peregrinos prendieron fuego a su aldea y dispararon a todos que intentaron huir. Un día después, su pastor declaró un día de acción de gracias por su victoria. Tisquantum, o más bien Tisquantum, un británico lo secuestró e intentó venderlo como esclavo en España. Logró escapar y regresó a Massachusetts, donde descubrió que toda su tribu había muerto por enfermedades europeas. Si vamos a celebrar Thanksgiving, lo deberíamos conmemorar por lo que es un día de luto. Bienvenidos a propaganda gringa falsa que aprendí en la escuela. Ok, entonces, ¿sí de verdad? Pues supongo, sí, habla así. Habla muy chistoso. Pues yo creo que sí. Este, Si sí, él habla así, supongo que sí ser gringo. Entonces fue, como nos decían acá nuestros amigos en el chat, una masacre, los peregrinos. Cuando se dice, cuando los peregrinos, yo me los imagino así personas como, como inglesas, de esas épocas que traen un como gorrito las mujeres aquí, uh -huh. con faldas largas uh -huh. y con este así con ropita bien mugrosa y demás, así me los imagino caminando como por el bosque, este, todos necesitados, y según aquí, pues, fueron y prendieron fuego y mataron a los pinches peregrinos, mataron a las tribus, este, americanas, y después dieron gracias por su victoria, uh -huh. qué bonita chingadera, sí, sí. pinche día de acción de gracias, y... <risa> Y uno se sienta, eh, porque me tocó en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, pues sentarte y dar una oración por agradecer por todo precisamente sí. este, la abundancia del año y cosas así. Y es por una masacre, una matanza. Pues es como los sicarios y todo eso. ¿Los gracias, los sicarios, los gánster los... Gángster, los um, ¿Cómo se llaman? También, eh, que dan gracias a la Virgen por, por lo voy a haber matado los bueno este sí no que tienen sus santos tienen sus santos y eso eh, hacen hacen daño y y después gracias virgencita por De media meje Dice Estados Unidos es un hipócrita asesino y se hace el héroe pues sí la historia la escriben los vencedores se les llama hipócritas dice Carlos sí ¿no? sí sí sí yo no sabía que el Ten Sevin era, yo pensé sí que, yo pensé que sí se andaban muriendo de hambre y de frío y de pronto encontraron un refugio y, y se salvaron esa noche y por eso dieron gracias, eso es lo que yo creía, esa es la historia que yo sabía, pero mira aquí el gringo, dice propaganda gringa falsa, así se llama el canal, propaganda gringa falsa. Dice Jordi, el niño polilla, el canal de ese gringo se llama Intervenciones Gringas, un canal muy interesante, deberían de revisarlo, hay un poco de todo. Pues ¿este gringo dice las verdades de su país? Bueno, pues bien, que muestre las verdades, porque muchos solo, solo muestran lo bonito, pero no lo que hay detrás. Sí, es Estados Unidos, se discriminan hasta entre ellos blancos y negros cuando se supone que ambos son americanos pues en realidad no este no. Es roque ni uno de los dos son americanos <risa> para empezar ni los güeros ni los negros eran americanos los güeros llegaron a conquistar a invadir y los negros llegaron como esclavos de, de esos güeros así que no aquí los originales eran indígenas eran indios americanos sí. eran amerindios amerindios uh -huh. entonces no roque no. Aunque estos, güeyes se crean que América es de ellos, en realidad no. No. Uh -huh. También opino lo mismo. Los europeos son muy asesinos. ¿Qué? Los, los europeos son muy cochinos. Les ganaron a los nativos por las enfermeras que trajeron y sus poco higiene. Los europeos son muy cochinos. Les ganaron a los nativos por las enfermeras. Que trajeron y su poca higiene enfermedades pues, en Marcos Aguiñón dice que trajeron enfermeras <ríe> los güeros de Europa trajeron muchas enfermeras y que eran muy cochinas que tenían poca higiene y que por eso le ganaron a los nativos no, no sabía que por las enfermeras <ríe> enfermedades, eso es, sí. las enfermeras tenían poca <ríe> higiene y pues enfermaron a todos las viejas cochinas yo creo que se metían a los ríos y como pues, toda la cochinada que traían, que no se bañaban y demás, ensuciaban el agua y a los nativos los iban matando. Fue una guerra bacteriológica con enfermeras de Europa. Enferme, enfermer, enfermeras, enfermas. Enfermeras, enfermas que trajeron de Europa. Órale, gracias, Marcos Aguiñón. No sabía esa historia. Aquí estamos aprendiendo mucho de historia el día de hoy. ¿eh? O sea, como Paulina Rubio. No, no sabía que habían traído enfermeras. Yo tampoco. Eh trajeron muchas enfermeras y porque son muy cochinas, enfermaron a todos los indígenas. O a lo mejor las enfermeras, pues traen enfermedades este, sexuales, chancro, sí. este, conorrea, Casi fue así. este sífilis, sida, uh -huh. este sora, Soda, no. <risa> el soda, soda. el Central, también, herpes, herpes, por ejemplo, este el virus de El papiloma humano, ladillas, <risa> gamborimbos, esas enfermeras que trajeron de Europa, con sí, eso ¿no? vencieron a todos los indígenas. Sí. No sabía, no sabían. Sí. <risa> dice Dice dice allá se me fue Adapong, Dice, eran las cuatro que les envió El FBI a cada uno Yo sabía que iba a decir eso <risa> <risa> Él sale con eso Dice Laura Barragán Es como cuando celebran Halloween También hubo matanza y de ahí vino Esa tradición de salir a la calle Disfrazados Este, no, no, no era una Tradición celta lo del Halloween pero ese se veneraba una deidad en, en, ese, en ese tiempo. ¿Pero Matanza? No, no recuerdo. No recuerdo. Los estadounidenses le pidieron perdón a los nativos por exterminarlos y quitarles sus tierras y los recompensaron con tierras, dinero y no pagan impuestos. Bueno, eso se les llama las, eh, las reservas indígenas en Estados Unidos pero pues imagínate es como te quito todo el, todo el territorio y te dejo un departamentito no sí. y ahí vive sí o sea no no fue fue un genocidio terrible lo que hicieron allá los ingleses y lo que hicieron acá los españoles sí. Punk dice ay qué pasa aquí voy a quitar esta de tener pantalla eso porque no nos veíamos nos veíamos chiquitos eh, los celtas eran muy diversos en tribus y creencias y lo único que compartían eran su, eran su lengua. Oh, cualquiera que quisiera ser parte de los celtas tenía que hablar su idioma. Dice, los celtas lo único que compartían era su lengua. O sea, ¿qué? ¿La, la, se ¿Socotaban la lengua y la cocinaban? ¿Y la compartían? Su idioma. Ahí dice que lo único que compartían eran su lengua o se daban besos se encontraban nuevas tribus y se abalanzaban a besarse de lengüita y así este eran parte de las nuevas de las nuevas tribus celtas o se hacían tacos de lengua no entendía ahí, no sabía esa también su historia su lenguaje su idioma su lenguaje su léxico dice Maru rico a Maru le gusta la lengua la lengua rasposa, la lengua de los celtas. a Maru ha le gusta la lengua rasposa como de gato ¿un gato te da lamido? Uh -huh. así le gusta Ay, a Maru. Sí. se siente todo, de hecho si alguien aquí en el chat tiene lengua rasposa este, así es como le gusta a Maru, las lenguas rasposas <risa> Los españoles nunca nos pidieron sí, sí. perdón por destruir nuestra nación mexicana sí. y nunca nos compensaron económicamente por el daño. Sí, a, a eso también. Eso, a, a mí lo, lo que más me enoja de... de bueno, eh, bueno sé que fueron antepasados españoles, ¿no? Pero a mí lo que más me enoja es que se quedaron con gran parte del oro que nos pertenece y todavía aún dicen que... no, que los indígenas se los regalaron y que ellos no van a devolver nada porque es, es de ellos entonces eso es lo que más me enoja que no devuelvan las cosas porque eh, eso es un, eso no es de ellos eso es lo que, esa parte o sea, es que dice, no no no no no, no ven, me lo regaló ven, me lo regaló así como niño chiquito exacto es Colombia por ejemplo Colombia eh, siempre le ha pedido a España que por favor devuelva el oro de, lo, de nuestros indígenas no y, y España siempre siempre siempre o sea en, en vez de decir bueno sí como por diplomacia no decir no tomen su oro, sí. ¿Para qué lo quieren ellos? Eh, lo único que dicen es, no, los indígenas nos lo regalaron, eso es de nosotros, eso nos pertenece. Entonces, pues no veo como una razón, ¿no? A eso dice, los sí, indígenas nos lo regalaron. Así, y siempre esa ha sido la respuesta de ellos para con Colombia, o sea, que los indígenas se lo regalaron. Y fue harto oro el que se llevaron y, y no lo han querido devolver. Lo que hay en el Museo del Oro, eso no, hay na eso no es nada, de lo, todo lo que se llevaron. Sí. Eh, dice, hoy hay que hacer una pari. Lo que acueta la leyenda que si una vaca te da de lengüetazos en la calva, vuelve a crecer el caballo. No es cierto, no me hagas pensar eso porque yo sí voy a dejar que no. una vaca me lengüete en la cabeza. No. Eh, que regresen las Malvinas Argentinas, dice, yo opino que. ¿okay? <risa> Pero esas piezas luego terminan en casa de narcos o políticos. Mejor que se queden en los museos, dice MAMG. El Perú del Imperio Inca sí debe reclamar, pero Colombia nada que reclamar. Ah, cabrón. A ver, dice que Colombia no tiene nada que reclamar y sí. Tenemos mucho que reclamar porque ese oro fue de nuestros indígenas. A ver, a ver, ¿por qué aquí hay...? Y murieron indígenas por ese oro y murieron, murieron... ¿Por qué, Abel, que es peruano pelea con Colombia? ¿Qué, qué pleito tiene en Colombia y Perú? no tiene nada que reclamar. Es una ofensa. O sea, la verdad, no tengo, pero. ¿Pero por qué? O sea, ¿sí ¿hay una pelea así que de, de, de, de colombianos y peruanos? No, pues la verdad, no ¿O sé. Por qué no sé él no, Abel, no sé dónde sea, no sé qué es lo que quiere decir, pero yo como colombiana sí debo decir que Colombia sí debe reclamar el oro a los españoles. Abel, ¿quién sabe por qué escribe eso? Pues no debe ser colombiano, porque un colombiano jamás hablaría así. El Peruanca abarcó Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, dice Abel. El imperio Inca abarcó Ecuador, Colombia, Argentina Chile. O sea, el oro, de, el oro es de ustedes, entonces. Pues no, no creo. O sea, cada, eh, cada país tiene su... A ver, los, los Incas, este, quechuas, por ejemplo, en Perú, pero los, el oro que está hablando Andrea es de los indios, ¿qué? De lo, ¡Uf! ¿Cuántos son? A ver, te los... Te los... Te los digo. Sí, porque son diferentes. Sí, son diferentes. Son diferentes. Me parece que la parte de donde se extrajo el oro es la parte de, eh, del Amazonas, ¿sí? Y la parte andina es parte montañosa. ¿Cómo se llaman los indígenas de Colombia? Eh, los indígenas quimbaya. Ah, la... No, es, son incas. No, no, son los quimbaya, ¿no? Son quimbaya y quimbayas de Colombia. Sí, sí, de, de esa región, los quimbaya, uh -huh. exactamente. Incluye orejeras, narigueras, collares y recipientes que fueron... Eh, eso, eso sí se fueron, que fueron robados por, el, por, pues, por los españoles, ¿no? Sí, a todos les robaron oro, dice Josh Bax. ¿Sí? Lo que se recién es de los argentinos y los chinos casi no se llevan bien. A, to, a todos les robaron oro, con valla grande, Oxnac, saludos desde Honduras. A Bayro, le mandamos un abrazo hasta Honduras. Eh, dice, mm -hmm. pero hay relatos de que el oro que se llevaron los españoles de México se perdió en el mar. Oye, sí, esa historia, sí la he escuchado. Pues ya de, de, de México que se hayan llevado el oro y que se haya perdido en el mar, ¿no? Pero sí hay una historia peruana que un barco se llevó mucho, mucho oro y ese se hundió con todo el oro. Entonces esa historia sí es como conocida, el barco este Mira, español que se llevó el oro de Perú. España se llevó a Colombia 181 mil kilos de oro colombiano. ¿Te imaginas? 181 mil kilos. Y fue la casa de contratación de Sevilla. O sea, los mismos españoles están diciendo que eso fueron 180 mil kilos de oro. Dice Andrew, los colombianos se llevan bien con todos, menos con los venezolanos y los barranquilleros. ¿Eso es verdad? Eh, que yo tenga entendido, eh, pues no todos los colombianos, ¿no? En la, la, yo creo que la mitad de Colombia no se lleva bien con los venezolanos y la otra mitad, sí. O sea, ahí hay como una... ¿Y qué son los barranquilleros? Ah, hay los que viven en Barranquilla. Dice Abel, en Sudamérica el mayor imperio eran los incas, el resto de territorios pues no eran muy conocidos. Pues si no se trata de que sean conocidos o no, sí. se trata de cada ah, quien hacía sus, sí. sus cosas. O sea, lo que, estamos, es, lo que digo yo es que llegaron los españoles a Colombia... Se robaron el oro quimbaya y se lo llevaron. No estamos hablando de los incas, no incas sí fueron sí. inca, sí, aparte y sí, es que los incas eh, fue una Una cultura, y este los otros grupos étnicos, como los quimbaya, son más bien tribus, ¿verdad? o sea, también los incas, obviamente, tenían oro uh -huh. y todo esto, y se abarcaban Ecuador, Colombia. Chile, eh, Argentina, Bolivia, pero después, eh, cuando hubo esta, esa, se fue, empezaron a, a liberarse de los españoles, pues se fueron creando estos países. Bolivia y Perú es como, es muy similar, son muy, muy iguales, igual con ciertas partes de Ecuador, son muy, muy iguales, son parte del imperio Inca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero en, en sí todas las, las, las culturas indígenas y todas las tribus son muy bonitas, la verdad. Dice Osvaldo, si los incas los más importantes igualito los esclavizaron no como los mapuches de Chile. Exactamente, los mapuches son de Chile, de hasta sí. el sur. Uh -huh. Los esclavizaron no como los mapuches de Chile. Bolivia antes era de Perú. Sí, exactamente, era parte de Perú. Pues es que Perú tenía parte de todo eso, de Ecuador también Gritó algo? Sí, ¿verdad? de parte de Chile, hubo guerras entre Chile y Perú también por territorio que yo sepa o digo sea, el desprecio hacia España dice, entiendo el desprecio hacia España, pero en serio los ingleses eran mucho peores y más sádicos, si seguimos acá es porque los españoles se mezclaron con nuestros ancestros mira este. lo que dice Pedro un dos tres. Eh, Hugo, le mandamos un abrazote por esos dos dólares. Al final del día, toda América del Sur se chingó, dice Hugo López. Sí, sí, sí. sí, sí. Pedro, 123, restauremos uh -huh. el Tahuantinsuyo para invadir España. Exactamente, el Tahuantinsuyo es eh, esta parte de las regiones andinas. De, de hecho, la, a, la bandera del Tahuantinsuyo, es muy similar a la eh, de las de los gays, ¿no? El movimiento, ¿cómo se llama? ¿RPG o cómo se llama el movimiento? LGBT. Ah, ándale. LGBT. LGBT, eso. ¿Qué va hoy? a decir? LGBT, LGBTI. De hecho, estaba, no. estaba pensando hoy que, digo, si yo quisiera ir a chingar a, a, a Qatar, llevaría una bandera del cómo ¿ok? Taguantinsuyo, este, para que me molestaran que porque es la bandera del RPG, LGBT, del LGBT, LGBT, y más, más, más, más, XT, XT, <risa> este, y decirle no, ignorantes, no, esta es la bandera del Tahuantinsuyo que son las regiones incas, la unión de todas esas regiones incas, sí. que, se, que, que son, a pesar de que los dividen las fronteras. Yo sí estoy de acuerdo con Pedro. Inva invadamos España dice eh, eh, Abel, equivocados Taguantinsuyo no tuvo nunca bandera, ay ese pinche Abel me cae a ver vamos a buscar la bandera bandera Suyo. mira ahí está Chabel, nada más está echándonos a pelear, ni sabe nada. Sí, ya ni a pelear. Estamos <risa> en paz y amor, por favor. Chabel no Abla sabe Abel, nada. Abel, estamos en paz hablando sobre historia. Ahí está ah, la bandera oye, de Juan y hasta hoy en día, mira que los, no sé si aquí, pero en los colegios en Colombia todavía siguen diciéndole y contándole a los niños que Cristóbal Colón, sí, fue el nuestro, bueno, sí, pero... Eh, no cuentan en realidad la, la verdadera historia, ¿no? Que fueron, sí, salvajes con los indígenas y todo eso, que trajeron enfermedades y todo eso. No les cuentan en realidad a los niños lo habló la, la realidad. Entonces, los, los niños siguen viendo a Cristóbal Colón como, como un héroe, como todo bonito, pues en vez de contar la, ya hoy en día la realidad de las cosas como fueron. Pues no, porque la historia no la hacen ver así, por los escritores, la verdad, los, los sí. primeros que, que crearon los libros y todo esto fueron los, los jesuitas, los sí, carmelitas sí. descalzos. Pero ya pasó todo eso, hoy en día deberían renovar toda la historia sí, sí, y eso. contarle en realidad a los niños qué sucedió, que sí fueron salvajes, que sí fue, llegaron a robar, que trajeron enfermedades, eso no lo cuentan. Eso ¿Tú no? ¿tú Pero yo creo que eso, eh, yo creo que le empezarían a tener un odio a los europeos, ¿no? si se cambiara que, si se que, dice la verdad eh, bueno, sí, pero mira que los indígenas mismos tumbaron en, en Colombia aquí también creo, ¿Sí? tumbaron estatuas y todo esto de, de españoles ya hoy en día lo hicieron y todo eso, entonces ya creo que ya no es una cosa muy escondida ya no creo que sea una historia como para ocultar pues, sí mira, ya tenemos una llamada eh, por, fin llamaron. por fin llamó a alguien, a ver, buenas noches ¿quién habla? Eh, buenas noches, eh, Ox, Andrea, ¿Qué ¿Cómo están? muy bien mi eh, hermano, te saludo desde, desde Ecuador, dame un segundito mi hermano, déjame mandar un saludote a Maniquís del Pacífico que nos mandó 20 pesotes son un super sticker, gracias mi hermano Maniquís del Pacífico, gracias a toda la gente que nos apoya con los super chats, hoy estamos hablando de... De, pues empezamos a hablar del Thanksgiving y ya estamos peleándonos con peruanos no, y que con no, españoles. No, Yo sí estoy peleando. Estamos Hola, ¿quién habla entonces? Ya, eh, Luis, desde Quito. Luis, que a mí no me vas a quitar nada. No. no. ¿Qué me vas a quitar? perdón ¿Qué me dices? Soy oh, Luis te quito Ah, no, perdón. De, de Ecuador, ah. ciudad Quito. Ah, de la ciudad Quito. ¿Cómo estás, mi hermano? Desde Ecuador, un abrazo a la ciudad Quito. Todo bien. Eh, aprovechando, pues, que se generó esta discusión sobre eh, los tesoros y todo eso, pues, justamente tenía una, una anécdota referente a eso. Ajá. A ver, eh, cuéntanos. Bueno, o sea... Comenzando, como decir, para poner en contexto, <ríe> eh, um, voy a contar una parte de, de, de la historia, ¿no? De lo que pasó aquí, con uno de los gobernantes, bueno, más grandes gobernantes de la época, igual del Imperio Inca, que sería Atahualpa. Atahualpa. Eh, sí. Eh, él, bueno, pues recibió eh, amablemente, ¿no? Según cuentan los libros, todo, pues era gente muy amable, incluso con los españoles. Eh, él les invitó incluso a, a los enviados bueno, enviaron unos eh, soldados para hablar con, con Atahuerpa, ¿no? Sí. por parte de los españoles y él les invitó, entonces lo que relataban pues en ese entonces los los libros, los, los curas que iban con ellos, los eh, los evangelistas, ¿no? Los. Sí, los evangelistas Ajá. decía que él tenía un jardín con plantas de, del de lugar pero hechas todas de oro, atahualpa eh, ajá, tenía un jardín con plantas de oro, oh este, un jardín de oro tenía atahualpa, sí Ajá. Ah, entonces tenía por ejemplo las mazorcas, las las plantas de, de, de maíz, todo esto, desde las hojas hasta el fruto, todo tallado en oro, y eh, obviamente esto a los españoles les les hizo brillar los ojos, no o sea, les, les llamó mucho la atención y aún más, pues, cuando el, eh, Atahualpa les recibió y les brindaron bebidas en, en vasos también hechos de oro. Entonces, al ver que los españoles, pues, se quedaron viendo los vasos como que si fuera lo más preciado del mundo, sí. los indígenas de acá, pues, como para ellos el oro era un material eh, para crear artesanías, más no tenían un valor como el que le daban oh, no los españoles vuelque. y uh -huh. se las daban entonces simplemente les regalaron y porque eran solo vasos se los regalaban y por eso, eso, ¿no? claro, luego de esto pues bueno ya se van dando varios conflictos entre los mismos eh, habitantes de aquí que traicionaron a Atahualpa revelándole caminos secretos a los españoles para así poder ganar la guerra y todo esto entonces capturan a Atahualpa capturan a Atahualpa eh, bueno, hice es un suceso un tanto histórico también, que se empezó a repetir un poco, pues eh, se hizo viral, no sé si si llegaron a ver esos videos en que lanzaban la Biblia contra el piso, <risa> eh, pero bueno. Ok, eh, te Abel, a es que aquí Abel, Abel sí. que, este, que está discutiendo, dice que Atahualpa no es de Ecuador, que es de justo Perú, Sí, por eso dije que era parte del Imperio Inca, o sea. Ok, es que este, este muchacho, a ver, está hoy muy peleonero. Sí, claro, entonces Ecuador sí. sí era parte del Imperio Inca. Claro, entonces yo me refiero a Ecuador, pues, como como lo que es ahora, ¿no? Como para ubicarnos, más, no en ese entonces no se llamaba Ecuador, sino que también era, pues, parte del suyo, ¿no? Ajá. Ya. Oye, y el Tahuantinsuyo, bueno, suyo no tiene bandera de colores? A ver, o sea, lo que... Ahí sí creo que podría estar un tanto de acuerdo con, con Abel. Bandera, bandera como tal, creo que no tenían, la verdad. Tal vez se está confundiendo con los movimientos que hay actualmente. por hay ejemplo, indígenas, indígenas. Ecuador, sí, ajá. Sí, hay sí. movimientos como Pachacuti, que tienen justamente esa bandera. Ah. El Inca Pachacute. Sí. Sí, justamente. Entonces hay movimientos indígenas aquí que, que tienen justamente ese nombre y una bandera así. Ok. Ecuador en un principio era parte del territorio Inca y después pasó a ser parte de la Gran Colombia. Sí. Sí, sí, pasó a ser parte de la Gran Colombia. Y cuando se independizan, este, eran de parte de la Gran Colombia entonces. Sí, eh, sí, o sea, primero, bueno, antes de ya llamarse República de Ecuador, eh, pero parte de la Gran Colombia, pues en eso de 1830, más o menos, ya nos separamos de, esta, de la Gran Colombia, pues sí. sí. Oye, entonces, en, en, por ejemplo, yo nunca he ido a Ecuador, eh, ¿la mayoría de personas tienen más rasgos indígenas o o son este más mestizos no. a ver o sea aquí en Ecuador es un tanto interesante es una especie de eh, cómo te puedo decir a pesar de ser un país un tanto desconocido no pues como que si fuera una especie de, de, de puerto de llegada hay una mezcla de todo la verdad o sea, hay, hay, mmm chinos cubanos españoles indígenas claro pero los indígenas de hecho cada vez son menos y tienen sus propias comunidades eh, en las que se mezclan incluso solo entre ellos ¿Qué, qué, este qué etnias hay qué indígenas cuáles son sus nombres alguno que te acuerdas a ver los otavalos por ejemplo ellos han sabido mantener siempre sus raíces eh, los eh, y bueno, dicen, ¿no?, que ellos, de hecho, eh, no les gusta mezclarse con la gente de aquí mismo, sino solo con gente europea. Ah, cabrón. ¿Son indígenas y solo les gusta Ajá. mezclarse con gente europea? Claro, por cuestiones de pureza de raza. O sea, que se quieren, quieren mejorar la raza. Exacto. No quieren doñarse con, con la gente de aquí. Oh, o sea... Oh, son delicaditos los indígenas que eh, Otavalos. ¿Otavalos? Sí. Yo conozco la cultura Valdivia, si ¿sí es de Ecuador? Sí, sí, es de aquí, pero ya es una cultura pues bastante antigua, ya desapareció Ok. Ok, oye, y una pregunta, ¿ahí en Ecuador hay pirámides? A ver, eh, sí. Que yo sepa, sí, pero no recuerdo exactamente dónde lo siento. Mi memoria es muy, muy mala, sobre todo con cuestiones de que me enseñaron en el colegio. Sí, porque debe estar interesante eso de, de pirámides. Yo no sé si haya pirámides en Ecuador. Lo más que he visto, por ejemplo, de Ecuador, que muchos youtubers sacan, pues es lo de la mitad del mundo, que cuando le bajas al baño gira al revés de, de, de aquí en, en México le bajamos al baño y gira de otra forma. ¿Sí, no? Sí, eh, eh, bueno, es justamente por el hecho de que es la, la mitad exacta del mundo, no Ahí, pero eh, ya no es donde está el monumento, antes era un poquito más arriba, pero también ya, o sea, según sé, la mitad del mundo va cambiando de a poquito. ¿A poco va cambiando la mitad del mundo? Sí, el, el punto exacto se va moviendo, un poco. No sabía eso, ¿por qué se cambia la mitad del mundo? ¿Qué, va creciendo la mitad del mundo o...? Cuando surge una. una ya ahorita la explico. Supongo que <risa> supongo que tiene que ver con el movimiento de las placas tectónicas Exacto, de, del planeta. Cuando oh. hay un terremoto muy duro, la Tierra tiene un breve movimiento. Ok, o sea, es el paralelo o el meridiano el que el que se mueve en realidad. Sí, sí, sí, pero eso manazo bueno, tenizaría porque ahí hay esa parte del lugar turístico pues de la mitad del mundo hay cuestiones como que puedes parar un, un, un huevo de gallina en, en un clavo y se equilibra ahí totalmente por el ser la mitad del mundo ¿En serio? no sé qué. qué interesante entonces pones un clavo y ahí puedes equilibrar un huevo de gallina sí uh -huh. oh eso está interesante fíjate es lo que te digo que presentan mucho de lugares en Ecuador pero de otras cosas precolombinas, no, no he visto nada, ¿eh? ¿No hay youtubers allá en Ecuador que, que presenten sus, sus lugares interesantes de Ecuador? Como Luisito Comunica, um, pero de Ecuador. Claro, eh, no, o sea, hay un tipo, pero es medio patán, así que no te lo recomiendo. <risa> ¿Cómo se llama? ¿Eh? Para un... <risa> O sea, sí, visita lugares de Ecuador, pero no en cuestiones arqueológicas. Es como es Felipe Crespo. Ok. ¿Y por qué es medio mamón? Ah, bueno, es su forma de ser. O sea, no, no es, no, no es eh, mal educada. Sí, es simplemente... ¿Te cae gordo güey? Eh, no, no me cae mal. Es un tipo genial, la verdad. ¿Entonces? Pero no, no es de, no de agrado de todo el mundo, la verdad. Ok. Bueno, yo, yo conocí también de Ecuador eh, la esta chica que, que según estaba embarazada y que el fantasma le, le mató al, al hijo y que, que son dos influencers, se supone, de Ecuador. Si sí, no te sabría decir la verdad, yo influencers no sigo mucho, menos de acá. O era muy poquita gente que Un chico que todo tatuado, con... era un chico todo tatuado que tenía a su novia y que estaba embarazada, se supone y que hay un video donde está en su cuarto y que se empiezan a mover cosas y que ataca a la entidad, se supone, a, a la mujer, y después que la llevan al hospital y que había perdido a su hijo. Bueno, no, la verdad no, no me había enterado. De eso. Ahorita la gente me va a poner el nombre ahí de, de cómo se llama esta influencer de Ecuador, porque eso sonó hasta acá. Ya, bueno, no, no sabía de eso, la verdad la mona, dice Joel Joel Ramírez, la mona, no, la mona, no, no era la mona, no, no era la mona, era o, otra mujer, pero bueno, déjame mandar un saludo a Sasquatch Garage, que nos mandó dos dólares, saludos viejo, ¿cómo están? Muy bien, aquí platicando de historia y conociendo un poquito otros países, porque siempre hablamos de México y yo quiero conocer de otros lugares, yo aquí les enseño de México, pero quiero conocer sus países, ahorita estamos con nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Luis, Luis Luis desde Ecuador que nos está hablando un poco sobre el Imperio Inca y sobre los lugares de Ecuador Muy bien mi hermano, eh, algo más que nos quieras decir de Ecuador Para ver si nos habla gente de Perú o de Argentina o de Bolivia o de Chile Para que se peleen con Abel que sí. dice que solo era el Imperio Inca y que todos los demás no existen Sí, sí eh, completar un poquito la historia es bastante interesante la verdad que te estaba contando de justamente de Atahualpa. Ok, de Atahualpa, sí. Sí, bueno, entonces eh, quisieron evangelizarlo y él renegó, eh, jamás quiso aceptar a, a Jesús, ¿no? Eh, entonces él decía que, que su Dios es eterno, su Dios es el Sol, y que él jamás va a morir en comparación a Jesús, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así que eso fue su, su sentencia de muerte. Para esto, pues, los españoles habían pedido, como decir, un rescate por Atahualpa. Mandaron a hacer una habitación sí. del tamaño de Atahualpa. Así que Atahualpa era un hombre bastante, bastante, bastante alto. Ok. Y mandaron a hacer una habitación del porte él Y dijeron a los indígenas que tienen que llenar esa habitación con oro para no matar a Atahualpa. Así que uno de sus, de sus generales más fuertes, que era Rumiñahui, <coughs> Reunió a toda la gente y, y reunió todo ese oro. Y cuenta la historia, ¿no? Que él cuando iba llegando para entregar el oro y rescatar a Tahualpa, vio cómo lo ejecutaba. Así que él ordenó a toda su gente retirarse con el oro. Y escondió todo, todo, todo ese oro en distintas partes de Ecuador. Y para mantener el secreto de dónde estaba ubicado, mataba a la gente que iba llevando el oro entonces queda esa leyenda de que hay el tesoro eh, hay un tesoro oculto un tesoro gigantesco oculto que era justamente para el rescate de Atahualpa ah, hay un tesoro oculto, o, oculto que era para el rescate de Atahualpa y el conquistador era Pizarro no acá era Sebastián de Benalcázar ah, no lo conocía Sebastián de Benalcázar ¿Tú sí lo conocías? Pues es que nosotros estamos unidos. todos estamos, to estamos unidos. ¿Y qué tal se llevan con los colombianos? Eh, sí, o sea, es, eh, hay bastante, bastantes colombianos aquí igual ecuatorianos en mm -hmm. Colombia, creo. Sí, sí. sí. ¿Sí? Y, y, inclusive Ecuador se parece mucho a Colombia en sus calles. ¿De uh -huh. mm -hmm. los motochorros también? <risa> Sí, últimamente sí también. <risas> ¿Se les llaman motochorros? No, nada más chorros. <risas> ¿Chorros? Los chorros. Ajá. Ahora le... Sí. ¿Acá cómo les llaman? Los... Este... Bueno, ahorita me acuerdo cómo se llaman. <risas> los chorros. Muy bien. Dice, hay una alusión de eso en el himno nacional de Ecuador. Es un himno muy lindo. ¿Qué alusión hay en el del, del, del tesoro de Atahualpa? Um, ahí sí no, no te sabré decir, o sea, en el que cantamos, no creo. De ahí tiene como dos estrofas en total el himno, pero solo se cantan unas cuantas de ellas. A ver, canta el himno si eres muy ecuatoriano. <risa> no, qué vergüenza aquí. No, no, porque qué vergüenza <risa> si es no, parte lo... del país. Sí. Claro. Eh, pero entero, o sea, el... no, no, un cachito, un cachito para conocer. inicio. Para conocer el himno. Ya, O sea, cantado no lo voy a hacer, más bien recitado Cántalo, cántalo Aquí ahorita sí. nosotros cantamos Nuestros himnos No, ya, ya les conozco Cómo son en el chat y... A ver, hazle sí, A ver, hazle <risa> Ya me puedo estar imaginando Lo que me han de saber decir que todos están diciendo que, que cantes, cantes sí. Todos están diciendo que cantes A ver no tengo la voz más melodiosa del mundo, pero... No, no, mejor recitado, o sea, no, no hay diferencia, de verdad. <ríe> Yo te ayudo, mira, salve o oh, patria, si empieza así, ¿no? Sí, a ver, <ríe> perdón, los gallos o, o las desafinaciones. ¡Tú, tú! <ríe> salve patria mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho, a tu pecho rebosa Gozo y paz, ya tu pecho rebosa Ya, hasta ahí Bravo Mañana mañana vamos a escuchar ese himno Vamos a estar apoyando a Ecuador Mañana sí, sí. es el partido, ¿no? Ah, sí, sí, a las 10 de la mañana que en... sí. sí, 10 de la mañana, sí, ¿mañana? O sea, En México, no sé, pero sé. Que can Cuando canten uh -huh. el himno Me voy a acordar de ti <risa> Ojalá todo llegue hasta lo máximo, la verdad. Sí. sí. Ojalá vaya Ojalá. muy bien Ecuador. Y Colombia no está, apoyo a Ecuador, que llegue hasta lo máximo. Sí, sí, genial, pues, que, que ganar este partido también, ¿no? Eh, el primero le fue muy bien y estamos a la espera a ver de qué pasa en este también en este partido. Muy bien, mi hermano. Pues, bueno, te agradecemos la llamada que nos hayas platicado un poquito de Ecuador. Si alguien también es de Ecuador y quiere platicarnos agregar más cosas, pues nos puede llamar. Te mandamos un abrazote hasta Ecuador, mi hermano. Luego me platicas leyendas de Ecuador. Sí, sí, eh, justamente en eso estaba de enviarte un par de libros con historias interesantes, pero me quedé sin computadora y no, no había forma de enviarte esos libros. Pero bueno, sí, por favor, me gustaría mucho esos libros. Sí, sí, ya eso está pendiente y te, te, te envío, pues son leyendas de acá, leyendas eh, de todo, ¿no? sobre todo de terror, son bastante extrañas muchas historias aquí. Muy bien. Mira, Maru dijo que cantabas bonito. Mm, o sea, sí, muchas gracias. La sí. verdad, se supone que estoy estudiando música y no debería darme vergüenza, pero... <risa> <risa> pues mira, cosas, ¿no? <risa> no puedes ser. Estudiando música y no querías cantar. Sí, más que nada porque es luna de la mañana acá y <risa> estar cantando la linda a mis vecinos sería... <risa> <risa> estás ensayando para el, para el partido de mañana bien patriota <risa> claro, cuando está encantando el, el equipo de fútbol, pues yo también <risa> ya está mi hermano pues que les vaya muy bien mañana en el partido estamos en contacto <risa> gracias, saludos Cuídense. saludos órale hoy conocimos poquito de Ecuador dice Abel Medina en 1973, Raúl Montesinos Espejo diseñó esa bandera gay por los 25 años de radio Tahuantinsuyo, y el municipio lo puso como bandera oficial en 1978. Leana María Rotsworovski. O sea, la bandera gay sí está inspirada en la bandera del Tahuantinsuyo, y sí estoy de acuerdo, como decía Abel, que pues obviamente los indígenas no traían bandera, no tenían bandera, ¿no? La bandera es este, muy de Europa, muy de, de, del, del viejo mundo, eh, pero ya en la unión de, las, eh, de los indígenas de las regiones fue que pusieron la bandera, ¿no? Por lo que sé, bueno, yo cuando fui a Cusco, pues eso me platicaron, por eso, por eso lo decía yo, pero es la bandera del Tahuantinsuyu. ¿Está plajada o inspirada? Dice Rebeca Hernández. Eh, no sé, eh, no uh -huh, sé, cómo si se uh -huh. sea, pero sería interesante que alguien sí. nos dijera uh -huh. Vamos a poner aquí uh -huh. el cosito para que nos llamen Está bonito el himno de Ecuador Sí, salve, salve, patria, ¿cómo era? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te lo sabes? Sí. Gloria a ti, gloria a ti ¿Sí te lo sabes por ser este, Pues todo no, todo no, no Pero no. poquito sí ese pedacito y no más <risa> ¿pero por, te lo sabes porque son países no, hermanos o por... Qué? no, uno siempre, pues, pues sí, pueden aprenderse otros signos, pero uno siempre es como el de uno, ¿no? no, el de Ecuador no todo no dice Daff Punk, Ox, eso de la bandera de arcoíris no es nuevo, en América fue propuesta cuando terminó la primera guerra mundial en 1919 la, China. la primera guerra mundial en 1919, hace más de 100 años, esa misma bandera que usaron ahora los movimientos LGTB 1919, la Segunda Guerra Mundial. La, la, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ah, la Primera Guerra Mundial. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, bien, habla Monse de Atlanta, Georgia. Monse de... ¿De dónde? At Atlanta. Ah, de Atlanta, ¿cómo estás, Monse? Bienvenida, buenas noches. Qué milagro. Bien. Ya no, ya trataba de hablar la semana pasada, la semana pasada, y no, no se había podido. Pero ya se pudo. A ver, acércate un poquito el teléfono porque te le escuchamos lejitos. A ver, ahí así está bien. Perfectísimo. ¿Y de dónde eres originaria? Yo, de Guanajuato, pero ya tengo mis añitos aquí. ¿Ya eres este. American citizen. Casi, casi. <ríe> Muy bien, Monse, ¿qué nos quieras platicar? Ah, pues, ah, yo tengo muchas cosas que, la verdad, ah, han pasado. Bueno, que pasaron durante mi, mi vida en México, porque me vine para acá y se acabó todo. Pero Ah, más que nada sería como lo que mi mamá vivió como la vez pasada que están hablando de brujería sí. estaba tratando de hablar también y pues mi mamá vivió que ella estaba embarazada de mi de un hermanito antes después de de mí verdad y él este a ella le hicieron pues brujería en un pie. ¿Le hicieron brujería le hicieron, en un pie? Bueno, le hicieron brujería a ella, pero repercutió en su pie. ¿Qué le pasó? Entonces, uh -huh. Resulta que um, ella estaba embarazada y su pie a ella se le ponía como a, a llagas. Uh -huh. Era su, su pie izquierdo, eran como llagas, así se le ponían así, como, si se le fueran a reventar de estas compus. Uy, ¿sí? ampollas. Uy. Ajá. pero la de la rodilla, de la rodilla hacia el tobillo. Ok. Entonces, entonces ella trató por medio de, pues, algo tengo, eh, al doctor, uno y otro doctor, Muchos doctores fue ella a visitar. Y resulta de que... No. Ninguno le decía... No, es que de verdad no se te ve infección. No tienes nada. Y pues dijeron que posiblemente... Esos le podían quedar en cangrena. Uy. Qué y una amiga de ella le dijo... Oye, es Fabis. Fabis. Mi, mi mamá le decía de Fabis. Entonces... Le dijo, ¿y por qué no vas a ver a Nati allá en San Francisco del Rincón, donde yo me crié? Yo nací en León, uh -huh. en Guanajuato, pero nos criamos en San Francisco del Rincón. Sí. Y ahí le dicen San Pancho de los Brujos. Oh. Hay mucha creencia sobre eso, ¿verdad? okay Entonces, en ese tiempo existía ese brujo que se llamaba Natividad Reina. Incluso le hicieron una glorieta allá, eso ya mucho después de que yo me vine para acá. Pero a, a, a, a la fecha hay una glorieta en honor a ese brujo. Oh, ¿Cómo se llama el brujo? Él Era Natividad Reina, pero no creas que está como el brujo clásico con su escoba o como muchos los imaginamos. Sí. Él era algo así de los danzantes. Ok. Y, y así es como lo personificaron en esa de esta... Como el de este de los danzantes. Pero en sí, era brujo él. Y resulta de que... Mi mamá tenía, tenía yo creo que como unos 24 años cuando le pasó eso. Uh, y ella... Pues como última opción eh, fue con él. Uh -huh. Ella entró a esa a, a, a ver a Ana Y pues mi mamá no sabía de brujos ni nada de eso. Le dice, ella decía que entraba con, entró con el miedo de pues, un brujo y cosas así. Entonces, él le dijo, no me digas nada, muchacha. Ah, párate enfrente de este espejo la paró enfrente de un espejo grande decía mi mamá, y le dijo en ese espejo vas a ver a la persona que te hizo el mal okay. porque tú traes un mal muy grande cuando, ah, para entonces cuando mi mamá llegó a ir allá, mi mamá ya se había aliviado de su bebé del de embarazo que ella traía pero una señora, una anciana le dijo a ella que se despidiera de él, que le diera mucho amor y todo, porque el mal que le habían hecho había repercutido en esa criatura. Y mi hermanito falleció como a los tres meses de haber nacido. Ok. Entonces mi mamá todo el embarazo lo duró con, con esa enfermedad, así que se le hacían las llagas, pero después de que mi hermanito falleció, eso era algo insoportable para ella. Entonces, cuando mi, cuando mi mamá llegó, llegó, o sea, vuelvo a la situación de cuando ella estaba enfrente del espejo, que el brujo le dijo enfrente de este espejo Vas a ver a la persona que te hizo el daño. Lo tuyo no es ninguna infección. Lo tuyo no va para gangrena. Tú vas a la muerte. Uy, lo que la querían matar. Ajá. Y entonces dijo: después de que tú mires a esa persona, tú vas a tomar la decisión de. Dice: aquí es como ojo por ojo tú perdiste a tu hijo, y mi mamá sin decirle nada ella dijo, simplemente la dejó entrar y le empezó a decir eso, dijo, tú perdiste a tu hijo más pequeño, y aquí se trata de que esa persona va a perder a su hijo más pequeño. Oh, o sea, que le va se le va a regresar. Exactamente, porque él así curaba. Oh. Entonces, mi mamá le dijo que, o sea, mi mamá ella pensando decía ella que solo quería saber quién le había hecho el mal y ella se dejó y todo las luces apagadas solamente las velas de los santos que el grupo tenía o, el, o su altar que él tenía era lo único que se miraba entonces dice que de repente dice de verdad nada no era yo la del espejo era una mirada de ¿Era una amiga de quién? De mi mamá. Ah, cuando se vio en el espejo, no era ella. ¿Se vio el reflejo? No. Sí, ella se estaba viendo en el espejo y cuando el espejo se retiró después de decirle, el, perdón, el brujo se retiró, después de decirle que todo lo que le dijo, él se retiró y dice, yo estaba viéndome, y dice, era yo, y dice, yo nunca imaginé que iba a ver a alguien más fuera de mí. Dice, pero ya la del reflejo no era yo. Uh -huh. Era tal y mi mamá me lo mencionaba, era una amiga de ella. O sea, la amiga era la que le estaba haciendo el trabajo de brujería. Ajá, fue la que le hizo el trabajo de brujería. Entonces le dijo, bueno, ya la viste, ya cuando el, el brujo se, se acercó otra vez con ella, ya era ella otra vez la que se estaba viendo en el espejo. Sí. Dijo, entonces ya sabes lo que, tienes, lo, lo que vamos a hacer, le dijo. Ok. Y, y mi mamá dice que ella pensó, ella en, en su mente dijo, yo no puedo hacer esto porque el, ¿cómo dijo? porque el hijo más pequeño de ella es una niña de cinco años. Y a mí me dolió mi bebé recién nacido. Y yo no, yo no soy quien para decidir si, si ese bebé, esa pequeña, va, va a pasar lo mismo que pasé yo con mi bebé, ¿verdad? Uh -huh. y mi mamá no tuvo corazón para Para regresarle la brujería. Uh -huh. Exactamente. Entonces, mi mamá, mi mamá decía que solamente ella se fue caminando para atrás para atrás. Uh -huh. Y que en natividad se enojó mucho se enojó mucho, y que, y que le decía a mi mamá que no, que no, ella iba, que no, y que no, y le dijo que entonces a qué había ido, si ya sabía que no sé qué, que entonces cuánto, y que entonces le pagara bien su consulta y todo, ¿verdad? Y que ella iba a vivir así hasta que en realidad ella tomara la decisión de hacer algo, ¿verdad? Entonces, uh, decía mi mamá que ella se fue caminando para atrás, para atrás, hasta la salida de la puerta sin darle la espalda a Natividad, porque decía, decía mi mamá, y ahí estaba como mi mamá era una persona de mucho humor decía que, no, dice yo antes de salir de ahí pensaba que me iba a convertir en sapo <risa> pero eso fue algo real, okay sí nunca supo por qué la amiga le estaba haciendo brujería Sí, porque el papá de la criatura que mi mamá traía sí. era um, una persona que ella quería andar con él. Oh, por el hombre entonces. Sí, fue por el, ajá, por el hombre. Entonces eso fue porque dice mi mamá que ella cuando miró a ella se vinieron imágenes en el espejo de unos, unos guaraches que mi mamá le prestó a ella. A la mujer, sí. Ajá. Entonces, a, a de cuenta como que ella vio cuando se los prestó y vio cuando se los regresó. Entonces, el mal se lo hizo por medio de los guaraches. Oh. No, oh. No, no, no. no, no, no. y, y mi mamá se cuenta, si tú, le, si tú le tocabas así, era eso le hervía, o sea, era insop insoportable. Y yo cuando eso le pasó a ella, que ella todavía tenía su desde en el pie yo creo yo tendría como unos cuatro o cinco años, uh -huh. pero yo me recuerdo a mi mamá con eso, o sea, yo no exactamente al 100, pero sí lo recuerdo como ella, ella estiraba su pie, traía sus, sus, sus faldas hasta, hasta la rodilla uh -huh. y levantaba el pie y se le miraba así como vejigas, como alguien que se quemó, o sea, se le miraba muy, muy, muy feo y bueno si gustas ya lo dejamos aquí sí. pero esta historia trae demasiado demasiado después de eso este mi mamá te digo como ella no decidió no decidió tomar esa represalia contra claro. la persona que hizo el mal entonces mi mamá vivió así todavía, que tenía unos dos años. Hasta que los doctores le dijeron que eso iba a ser una cangrena, que ya, o sea, ya era imposible, porque había veces que eso se le reventaba. Uy, qué feo. Y, y la hicieron una cita para cortarle de la rodilla para abajo. Sí de ahí no pasaba haz de cuenta no pasaba en la rodilla ni nada solamente eso era un mal pero haz de cuenta que en ciertos días era cuando se le miraban así no era que viviera todo el tiempo con eso sino que en ciertos días del mes se le se le resaltaba eso en su en su en su cómo se dice a ah, chamor, todo lo que era chamor hasta sí. la, hasta, la, hasta la hasta el tobillo sí y resulta de que uh, un día antes un día antes de, de su cómo se llama? de su cita para que le hiciera la imputación porque de verdad mi mamá decía que era insoportable eso ok y ella estaba en su, en su en el patio de vivíamos en una vecindad sí y de esas casas que tienen las puertas grandotas de madera, un portón grandísimo y había pues varios cuartos y ahí mi mamá estaba en medio del patio con su pie arriba de una silla porque al siguiente día pues se lo iban a, a imputar sí. entonces cuenta mi mamá que esa tarde llegó una señora Okay. tocando, y pues dijo, ¿quién vive? y abriendo la puerta de botón, de madera y que eh, mi mamá le contestó, aquí ¿qué pasó? y que la mujer esta se metió, la mujer esta se metió a la casa, a caminar más, la ciudad donde estaba mi mamá okay. y, y decía a mi mamá, ella la describe y a lo que yo, yo recuerdo decía que era como una persona como una húngara, ¿Sí? que era como una húngara en el sentido de, de las fachas, de las faldas, ropas, blusas sueltas, ¿sí? y el cabello tenía agarrado con una pañoleta Y que le llegó directo con la mamá allí que le dijo, uy muchacha, no, no, no, no, estás mal, estás mal que le dijo, ¿no tienes un vaso de agua? y le dije a mi mamá, sí como son las húngaras? bien confianzudas, todo te pide este, que le dijo mi mamá, sí, permíteme y le gritó a Nona era la que nos cuidaba la una que vivía allí en la casa esa y le gritó a Nona de que le dijo, Nona ah, ven, y ya que le dijo ¿qué pasó? y ella le dijo ¿tienes agua para la señora? y que le dijo sí y que le llevó un vaso con agua. Y que le dijo, ¿tienes un cigarro? Y mamá, pues no, no fumamos. Y que le dijo la nona, ah, don tal, fuma, déjame, le va a pedir una. Le arrimaron el cigarro. Y que le dijo, a ver, no te muevas. Y empezó ella, decía, que empezó ella a pasarle el cigarro, con el cigarro, uh -huh. le empezó a pasar por todo de la rodilla a los pies. Le fumaba y el humo se lo echaba al, al, ¿Al, al, al, al a, Ahí a donde ella estaba. Para. Uh -huh. Y que mi mamá, o sea, pero sin decirle nada, simplemente lo empezó a hacer. Y que mientras lo hacía, le pidió un huevo. Uh -huh. Y pues, como ella sin palabras ni nada, la nona fue y le trajo el huevo y ya después empezó a, a pasarle el huevo por todo, por todo, por todo, por todo y, y allí que más se concentraba de su rodilla de tobillo. Agarró todo el huevo, lo echó al agua al, al vaso de agua que había pedido. Sí. Y le hizo pues la limpia y le dio un papel. Tenía un papel y le dijo: Guárdalo, no lo mires, guárdalo. En un papelito. Mi mamá, pues ella pues decía a mi mamá que ellas no tenían palabras, no tenían preguntas, ni el, por qué estás haciendo esto, qué pasa, nada. Simplemente así como llegó, la sorprendió y hizo todo eso. Y que le dijo: Este vaso, de, este vaso con el que te acabo de, de limpiar, tú a la medianoche te vas a ir minutos antes de la medianoche a la esquina, a las cuatro esquinas de, de aquí de tu casa, okay. que venías siendo, pues sí, a la, a, a, en la cayera, como puedas, sin ayuda de nadie, puedas o no puedas caminar, tú tienes que llegar a la esquina. Y este vaso, una vez después de que estés en la esquina, lo vas a aventar hacia atrás porque lo vas a aventar de espaldas así como usted que caiga una vez que hagas eso te vas a regresar para tu casa escuches veas sientas lo que sea no voltees por nada de no voltees porque tu vida no es muy larga, me dijo. Tu vida no es muy larga, pero todavía tienes mucho por hacer aquí. Y que fue todo. Dijo, bueno, Dios las bendiga. Y bueno, se fue. Pues te las dejó así nomás. Uh -huh. Y decía a mi mamá que esa noche ella no se podía parar para nada. Para nada. Pero de donde pudo ella sacó fuerzas decía que ella iba recargada en la pared caminando como pudo llegó a la esquina, hizo eso decía mi mamá que ella sentía un frío que ella sentía que la jalaban que ella sentía de todo que ella sentía como que le querían voltear la, la, la, la cabeza para, para que viera para atrás pero que cuando ella venía de regreso pues después de haber aventado el vaso, como le dijeron y que no, que ella no hizo nada de eso y a como pudo llegó llegó otra vez a la casa al siguiente día ese pie no tenía nada y ella tenía su cita para que le cortaran su, su pierna su... wow, eso le pasó a tu mamá entonces sí y se curó del pie ya no se lo se cortaron curó. no, ya ya no se lo cortaron porque se lo iban a cortar Ah, ¿Y se le quitó toda la enfermedad así en una noche? Ah, aquí viene como quien dice vendría siendo esta la tercera parte de esto. ¿Hay una tercera parte papel, de la historia? <ríe> sí. Okay. ¿Recuerdas el papelito que le dio la mujer? Sí. Le dijo, no, ah, decía en ese papel una dirección solamente, no decía nada, solamente decía una dirección de León, Guanajuato, No decía ves aquí, hace esto y aquello. Uh -huh. No. Solamente tenía un número de casa, el nombre de la calle y la, la colonia. Era todo. Uh -huh. Y pues mi mamá pues tenía que enfocarse, pues era madre soltera y tenía que enfocarse en, en sus hijos. Dejó eso pasar como dos como dos años, más o menos, dice mi mamá, porque hace cuenta que ese embarazo que mi mamá tuvo, pues, perdió al bebé. Y, y pasó todavía dos años más para que ella, esta mujer, se apareciera y la curara. Entonces, mi mamá tuvo a, a mi otra hermana, que es cuatro años más chica que yo. Y cuando ella tuvo a, a mi hermana esa, ella su pie se le volvía a hacer, no igual, pero decía que se le volvía a hacer. Y se recordó de esa dirección y fue. Ella fue. Pero para eso, haz de cuenta con eso de que dicen que los brujos, las lechuzas y eso buscan a los bebés. Mi mamá, cuando cuenta que cuando mi hermana nació las lechuzas la llevaban a mi hermana entonces mi mamá dijo esto es otra vez lo mismo me van a molestar otra vez ¿Ah? fue para León Guanajuato a esa, a esa dirección porque decía que el papel pues, ya no existía pero ella recordaba esa dirección fue y allí la señora esta le dijo, ah, estaba, una señora, en esa dirección, y le dijo que qué pasaba, que qué quería ella allí, que quién la había mandado o qué, o sea, dijo, no, mi mamá, que Dijo, no dice, a mí, a mí nadie me dijo que le dijera nada, yo no sé ni siquiera quién vengo a buscar, pero una persona en esa fecha más o menos le dijo todo, o sea, le contó toda su historia. Y me dio exactamente esta dirección, dice yo no había podido porque pues me ocupé y X Para esto ya han pasado como dos años más o menos. Y dice, oh, bueno, y aquí viene donde mi mamá no se hizo bruja, pero sí la llamaban bruja. Uh -huh. Porque esta mujer la enseñó a curar. Pero la enseñaron a curar de la manera... Bueno, es la otra mujer que la curó a mi mamá. Nunca más en la vida mi mamá volvió a saber de ella. Y la señora está, no sabe quién se la mandó a mi mamá. A, a, a, a, a la señora, pues, o sea, no supo quién fue la que la mandó. ¿no? Simplemente pues, le creyó a mi mamá la historia y todo. Entonces le dijo que la, la, la viejita esta que le enseñó a mi mamá a curar. Dijo que esto no se elegía a cualquiera. Pero que si ella había pasado todo eso. Era porque ella estaba ahí por algo. Y fue cuando esta mujer la enseñó a curar a mi mamá. A mi mamá le llegaban personas para que les para la cartas, para que las curara. Hay tantas, hay muchas, muchas, muchas, muchas, muchas cosas que se vivieron que yo ya yo cuando más grande pues recuerdo. Yo llegué a ir a Panteones, al Panteón de ahí del pueblo, de ir a San Pancho. Mi mamá me llevaba en las noches y me decía, la, eh, no, perdón, en el día, durante el día, porque mi mamá no le no podía sacar. Durante el día mi mamá me decía, en la noche aquí lo vas a sacar. Lo que está aquí al lado de aquí, en esta parte, vas a escarbar y me llevas lo que encuentras. En la noche yo iba al patio. yo de verdad no tenía miedo ni nada, solamente yo iba y hacía lo que mi mamá me decía y yo le llevaba las cosas, ya sean cajas envueltas en negro o cajas en bolsas bolsas negras, frascos, lo que fuera, yo se lo entregaba a mi mamá, porque esos eran trabajos de magia negra que mi mamá curaba son muchas cosas que y sobre, sobre esta señora la la la que vivía en león ella le enseñó pero mi mamá no podía como Venganza sobre trabajos, no, o sea, no podían, no podía hacer el mal. Hubo muchas mujeres que llegaron ahí para que les hicieran abortos, porque sabían que mi mamá era hierve, era santera, lo que fuera, era bruja, para todo el mundo era bruja. Pero mi mamá no podía, y cuando alguien llegaba para que les hiciera un trabajo para hacerles el mal, mi mamá los corría y los rechazaba y les, les Otra de las cosas. Nosotros, bueno, éramos, pues vivíamos a una familia de, de media abajo, o sea, no era muy ricos. La casa rentábamos, vivimos en todo San Pancho rentando, ¿verdad? Nunca tuvimos casa propia porque mi mamá no cobraba. Mi mamá no cobraba por nada, solamente lo único que ella pedía eran tres monedas doradas, que para entonces yo me recuerdo que mucho le daban las monedas de, de Sor Juana, algunas, unas de, de doradas, unas, las de Sor Juana y las de la cruz de mil pesos creo era. Eran tres monedas que pedía ella que fueran de color dorado y esas monedas, mi mamá las ponía en un, en un altarcito que ella tenía y en ese mismo altar también tenía un Buda, entonces en el plato del Buda ahí juntaba mi mamá esas monedas y a la persona que pasara pidiendo dinero, no sé eh, si todavía, pero me acuerdo en aquel entonces nunca faltaba a alguien un uh, una vez al mes o ay, de vez en cuando pasaba alguien pidiendo dinero y el dinero que mi mamá juntaba ahí se lo damos a esa persona y estuvimos conmigo yo siempre bendecidos porque aunque mi mamá no cobraba y de vez en cuando pedía esas tres monedas doradas, bueno después de, de eso ya ves que, pasaba, que un, un centavo que era la de cinco centavos eran las doradas, pero eran, tenían que ser monedas siempre, puro dorado, que no tuvieran el, el plateadito cuando se pasó a los nuevos pesos, entonces le daban las, las, las que traían ellos ahí y esas monedas eran las que no era lo único que mi mamá les pedía pero ni siquiera eran para, para la casa o para nosotros, eran para regalar eso y y nosotros en sí tampoco nunca nos faltó nada, porque nunca faltaba la persona de verdad agradecida con, con los trabajos que, que mi mamá quitaba. Que mira, a nosotros nunca nos faltó uh, comida, el refrigerador siempre estaba lleno, porque era lo que le llevaban a mi mamá después, de que ya la gente se sentía bien o que mi mamá les había ayudado. Le llevaban comida, verdura, fruta, de todo. En, en la casa nunca faltó de comer. Fruta de toda teníamos. este, Ropa. A, a nosotros nos llevaban ropa. Nueva, usada, lo que fuera. Pero lo llevaban como agradecimiento. Pero mi mamá no podía hacer trabajos de magia negra a nadie. Así es de que de sobre esto hay muchas, muchas historias, muchas, muchas cosas que, que muchas cosas que, que yo recuerdo que mi mamá hacía y vivía y cada que mi mamá hacía, um, o sea iba a quitarle el trabajo a alguien o que le hacía una limpia a alguien que de verdad estuviera mal, su piel se le ponía como cuándo se lo iban a contar. Ok. ¿Qué te parece si en una próxima ocasión nos cuentas más de, ya en el momento en que tu mamá ahora se transformó en hacer este tipo de curaciones y, uh -huh. y tomó este don, ¿no? Nos, nos platicas unas de esas historias que mencionas que todavía recuerdas. Mientras tanto, pues te agradecemos que nos hayas contado esto que sucedió en tu familia. ¿Tu mamá sigue con vida? No, mi mamá murió a los 42 años. ¡Uy, muy joven! Muy y mi mamá lo sabía, ella sabía que iba a morir. Nos dejó cartas. Oh. A todos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si nos la siguiente nos platicas esa parte? Uh -huh. Sí, está bien. Te digo, este, nada más que sí como que hay veces que cuando uno marca no eh, suena y suena pero de verdad aunque no estés en llamada está sonando y no, no entra la llamada no sé por qué la verdad ya tiene yo, yo, yo te digo desde de, ya he llamado otras dos ocasiones uh -huh. y ya he llamado yo dos ocasiones hasta es cuando recién empezaste con lo de las llamadas así pero sí, no, ahora no sé por qué no entra y no estás en llamada, pero suena, sí suena, pero no entran las llamadas. Sí, aquí ya este aprendí un poquito de cómo usar el programa porque este si no lo, si no lo mantengo abierto, no entran las llamadas. Es algo que, pues, está aquí de producción. Hay <risa> <Vaya> técnicas. Sí. <risa> no, sí está bien. ¿no? Entonces, ya para la próxima que entre la llamada, pues ya ustedes me dicen y yo les yo les comento, pero sí, o sea, son muchas, muchas cosas que, que pasaron. Ok, ok, claro que sí, te mandamos un abrazote hasta Atlanta. Vale, cuídense. Bye. Bye, Bye Andrea, hasta luego. Pues eso la dieron, gente. Ya se acabó el programa. Gracias a todos. Bueno, voy a esperar la última llamada de Claudia, creo que era la que me estaba llamando. ¿Tienes abierto el cosito? Sí, sí, tengo abierto el cosito, uh -huh. ah, bueno. A, ¿A ver, es ella. ¿Es ella? ¿Será Claudia? ¿No tenemos sola. Su experiencia. ¿Será ella? A ver, uh -huh. Claudia, manda un WhatsApp. Que llame. a ver, vamos a contestar hola, hola, buenas noches, hola, ¿quién habla? Mí, ¿no? hola, hola sí, buenas noches buenas noches, ¿quién habla, Lucho? no, José Muñoz José Muñoz, ¿de dónde nos hablas, José? de aquí, de San Francisco de Campeche Ah, de Campeche. Este, ¿Puedes bajarla a la transmisión para que no se encime la, la llamada? Ok. Sí. Ok, Lucho, entonces platícanos. José, me llamo José. José, José, platícanos, José. Sí. No, pues, este... Y en una ocasión entré a una secta. Ah, caray. Entonces, ellos se dicen llamar una secta. Ajá. O sea, ellos no niegan que, que lo sean. Sí. Entonces, allá me enseñaron a meditar el sonido y la luz. ¿Te enseñaron a qué? A meditar en el sonido y en la luz. Ok. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo así? Y entonces... Pues te inician eh, las luces a través de los ojos y el sonido a través del oído. Ok. Sí. A ver, platicamos. Entonces, eh, estas esta sectas se llama San Mar. Satman. Hombre triste. San, San Mar. San. San. San. ¿Sant? Mat. ¿Sant Mat? Sí, es una, es una secta de la India. Ah, ok, ok. Que quiere decir el sendero de los maestros. Oh, Sant el sendero de los maestros, ok. Y llegó ahí a sí. Campeche. Sí, llegó a Campeche y yo como me gustaba conocer diferentes religiones, sectas, es lo mío, ¿no? Conocer. Sí. Entonces, me enseñaron a meditar y empecé a avanzar en la meditación. Sí. Hasta que una noche, en una madrugada, me desperté. Y empecé a meditar, como ellos me habían enseñado. Y hay que pronunciar los cinco nombres sagrados de Dios, según ellos. Ok. Y de repente... ¿Y cuáles son los, los cinco nombres sagrados de Dios? Bueno, los cinco nombres de Dios, ellos me hicieron prometer que nunca lo diría. Ah, ok. No es el tetragramatón. No lo diría. ¿Perdón? ¿No es esto como el tetragramatón? No. Okay. No, no tiene nada que ver. Ok. Entonces me puse a meditar y como yo ya había meditado en otras ocasiones de repente me, me salí de mi cuerpo uh -huh. me, me di cuenta que me levanté y miré y vi que mi cuerpo estaba estaba en, estaba en el en el sillón uh -huh. y yo estaba parado estaba yo de pie perdón okay. y y empecé a caminar y cada paso que yo daba avanzaba yo a, a un lugar muy bonito que parecía como un paraíso ok era como un bosque entonces en ese bosque este había todo tipo de animales no pero yo me di cuenta que esos animales me rendían como adoración amistad como su amistad como su Sí sí me veían como, como un ser no superior un ser más entre ellos ah, okay. superior exactamente tanto que hasta la los los caminos se abrían para que yo pasara Ok para que yo pasara y, y la, los pájaros venían hacia mí Ok este los ellos me tocaban, yo no los yo sentía que yo no los podía tocar. Ellos sí me tocaban a mí. Sí. Entonces vi, vi a mi, de, a mi derecha como un sol, así como están en las barajas de la Sota de Oro. Ajá. Se ¿Sí han, ¿sí han visto las, las barajas de Sota de Oro. Sí, las Sota. Que tienen un, como, un, como, un, como un solecito, tienen en la mano. Sí, sí. Yo, yo sentí que el sol estaba de esa, de esa altura, que, que también como que podía yo agarrarlo, pero como que algo me decía que no, no era correcto. No, no era lo mío tocarlo, okay. y manipular el lugar. Okay. Entonces ya des, decidí regresar a mi cuerpo y me di cuenta que no podía no podía regresar me senté donde vi mi cuerpo y no podía no podía regresar no no no me conectaba yo okay. entonces eh, hasta que logré conectarme con mi cuerpo pero luego ya no podía despertar no podía abrir los ojos no podía moverme. Okay. Y eso a mí me asustó mucho. Sí. Me asustó tanto que no lo volví a intentar. Sí. Solo. Y ya después que le comenté a esta gente, pues estaba maravillada de lo que yo les estaba comentando. Y me dijo, es que es peligroso hacerlo solo. Tiene que ser grupal. Oh. ¿Eh? Tiene que ser grupal para que... Para que puedas progresar, me decían. Sí. Pero sí ya me empezaba a dar miedo porque, por ejemplo, empecé a adivinar que iba a sonar el teléfono. Empecé a adivinar quién me iba a llamar. Uh -huh. Entonces, eh, y como estoy, soy muy católico, por decir, uh -huh. sentí que empezó a entrar en conflicto con la religión. ¿Con la catolicismo? Por eso lo hablo, con el catolicismo. Por eso lo abandoné. Ok. La abandoné. Y me despedí de esas personas. Yo me acuerdo que hasta como que se molestaron cuando yo dije que ya me iba yo. Que no, no iba yo a seguir. Este, pero es real. Es real el, el salirse del cuerpo de uno. Otro le dicen astral, pero ellos no me acuerdo que le dijeran astral. Okay. Ok. Viajes astrales. ¿no? Ellos sencillamente decían que era meditar de la luz y el sonido. Y la verdad es algo muy sencillo, pero te lo no tienen que, te tienen que iniciar. Sí. sí. Porque tienes que pronunciar esos cinco nombres también para que vayas avanzando. Ah, ok, sí, los cinco okay. nombres. Si uno lo quiere hacer, no puede, porque necesita saber los nombres de, de Dios, ¿no? Los cinco, esos cinco es, nombres. Es exactamente, los cinco nombres que, según ellos, es, es son los nombres de Dios en su lengua, por decir, eso es lo que yo quería pues comentarle, ¿no? Ya que ¿Y, un, el nombre de un para, Dios paranormal, perdón, unos un solo nombre no nos puedes decir. Bueno, un nombre un es, es muy conocido. Es muy conocido, ¿no? Jehová. El Onkar. Onkar. Onkar. Onkar, sí. Onkar. On Onkar. Onkar. Onkar. Sí. ¿En qué lenguaje está? Pues es como, es una lengua hindú. Ah. Porque es una secta hindú. Ajá. Exactamente. Ok. Sí. Ese es uno de los cinco nombres. Sí. Es uno de los cinco nombres que ellos dicen. ¿Y cuánto tiempo, cuánto ese, esa meditación la pronuncia los cinco nombres de, de, de Dios? Y así te vas, este, pues, pidiéndote a este viaje astral, por decirlo así. Si este, empiezas a escuchar tu el, el zumbido de tu oído, uh -huh. y naturalmente tienes que tapar, el, el, tapar con tus dedos el oído para que puedas escuchar ese sonido. Puede ser un sonido cualquiera, ¿no? Un sonido ¿Y? simple, un simple o, so, zumbido de, sonido de, de oído que yo diga. Sí. Y, y al cerrar los ojos cualquier imagen lo, lo más sencilla imagen que sea ¿ah? si esta noche cierras los ojos y empiezas a mirar este lo que vaya a aparecer con tus ojos cerrados sí. eso es lo que vas a seguir viendo mirando okay ¿y cuánto tiempo lleva en esta secta? no, no, la verdad yo hice seis meses y me salí Ah, ya y ya tiene mucho tiempo ya tiene muchos años que ya no es católico no este ya no es católico ni de la secta esta yo, yo sí sí sigo siendo católico oh. sigo siendo católico sí oh, okay pero le dio sí. ya no le gustó eso de salirse de su cuerpo um, no porque como que entraba en conflicto como que ¿tú ya ves que en la iglesia todo eso es del, del malo, del demonio. Del, del el demonio, sí. Entonces dije, y todo eso lo interpretan como el demonio. Entonces yo dije, ¿para qué voy a tener ese conflicto conmigo? Sí. Ya lo viví, ya lo experimenté y es real. Es real. El, la salida al astral es, es real. Pero pues Aunque ellos no le llaman así. Pero pues Ajá. solo vio animalitos que hablaban. Y que lo tocaban, no era como cosa mala. Sí, no vi, no vi, no vi seres, no vi seres este, como personas, no vi, pero sí vi construcciones. Vi este, vi castillos, vi edificios, vi este, pero no vi seres humanos. Solo animalitos. Solo vi, solo vi plantas, animales y, y, y el sol. ¿Y los animales eran conocidos? ¿Un conejo, un pajarito, un pato? Sí, sí, una conocidos. Broquita? Principalmente eran negra ¿Eran pajaritos, principalmente? Eran pájaros, eran, eran este gatos, o sea, animales conocidos, ¿eh? Sí. Pero más bonitos. Ah, pachoncitos. Sí, sí, más bonitos, más... Con luz va, con, con, con luz, con felicidad va. Oh. así, como el verlos te da mucha felicidad va sí. Sí. <risa> sí ok, ¿cuánto tiempo duró su viaje astral? pues mira, calculándolo calculando como una hora hoy estuvo mucho tiempo sí, fuera entre, de su cuerpo entre, entre, que sa entre que me puse a meditar salir sí. y llegar a ese lugar regresar e intentar volver volver a, a, a despertar porque cuando regresas como que es como que es un despertar despiertas otra vez a, a, al mundo real va ¿no? y no le gustaría ir a ese otro mundo de los animalitos no no y ahorita como estoy solo creo es esas sectas desaparecieron en la ciudad Ajá. ya no ya no volví a saber de ellos Sí. Solo ahí en Puebla y en otros lugares. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la secta? Sant Mat. Ah, ya, ya, ya, sí, ya me había dicho, ¿verdad? Sant Mat. Ah, sí. Ok. Sendero de los Santos. ¿eh? ¿El Sendero de los Santos? Sí. Ah, ok, ok. Eh, qué bueno que se retiró de eso, okay. porque, pues, ¿qué tal si se quedaba en el viaje? Sí, y aparte también ese era el miedo, porque es un es, es miedo real, ¿eh? es un miedo real. Todo es real. Sí. Bueno, interesante la llamada y lo que nos contó. este Si sí. tiene sí. más historias, pues le agradecería que nos volviera a llamar. Ah, claro que sí. Sí, porque aparte tengo como una sensibilidad. ¿Ah, sí, también? Sensibilidad a, a, a lo espíritu, así. Sí. ¿Ve fantasmas? Sí. Sí, sí veo fantasmas. A ver, sí. plate, plate que me una, una de que vio un fantasma antes de que se vaya. Mira, yo puedo ver regularmente, este, ¿cómo le llaman? Le llaman, este, sombras pero tiene sus nombres, tiene un nombre, no me acuerdo cómo le llama. Ah, el Shadow. ¿Cómo le llama? El Shadow Van. Sí, sí, pero en español le llama. a ah, la gente sombra. Som, hombre sombra. Ajá. Hombre sombra. El hombre sombra, ok. Hombre, hombres sombras, este, cuando voy a los cementerios igual, puedo ver ciertas personas. ¿Y le hablan? tumbas, va ¿Le hablan esas personas? Sí, sí, sí, claro que sí. ¿Qué le dicen? Yo siento que porque tengo un concepto religioso. Piden oración. ¿Qué dicen? Dame una oración. ¿O cómo es que dicen? Pues yo creo que hablan normal, ¿no? Así, sí, no tan claro como nosotros, pero sí, este, piden oración, piden misa, quieren de comunicarle algo a sus seres amados sí, ¿y nunca ha ayudado a algún fantasma? Sí. no porque me han dicho eh, por los padres los, el sacerdote me ha dicho que no me que ellos pueden venir a mí pero yo no debo de ir hacia ellos o sea no debo de entablar esa comunicación okay. porque luego tal vez no lo pueda yo manejar ¿Y ¿los fantasmas que ve se ven como personas normales o si sí se ven algunos como que degollados o algunos con la cara fea? O... No, no, no no, no, no, se ven normales ¿y con ropa? se, se ven no, con ropa diferente, sí con, ¿con ropa? como tipo batones como tipo batones a ella. y principalmente las mujeres como con, como con batas floreadas coloridos como si ¿sí? fuera no blancos sea. así como no no no necesariamente blancos sí de blancos ah. okay. sí hay que están como los trajes de los jueces esos negros ajá sí sí así, así se presentan sí oh. incluso uno uno me pidió oración porque estaba sufriendo mucho según decía Dame una sí. así. No, no, así normal. Normal. Y no, no, no. De... No tan normal, pero sí, pero sí, no con así, con ese fantasmal, ¿no? Esa palabra, esos voces fantasmal. ¿Y no, ¿Y no le das calofríos cuando ves tus seres? A principio sí, sí, me asust... sí me asusta. A principio sí me asusta porque depende de cómo se manifiesten, por ejemplo. Si se manifiestan en la oscuridad, que estoy en la oscuridad y veo que viene y esa silueta negra me espanta mucho. Okay. Pero si es en la luz, no. no, no, no, no, no, no me asusto paso. y niños no ha visto niños? Sí, sí he visto niños. ¿Y los niños qué dicen? También. No, los niños nada más veo que pasan. Corriendo, está jugando, pero no han hecho comunicación conmigo. Pobrecitos. Entonces, ellos se quedaron sí. atrapados aquí en este mundo. Sí, es probable. Sí. Okay. Sí. okay. Eh... De hecho, yo yo tengo un. Cuando yo era niño, cuando yo era, tenía que 6, 7 años. Sí. Cada vez que apagaba mi papá la luz. Sí. Yo veía esferas okay. de color azul, azul y naranja. Okay. Eso a mí me gustaría que alguien lo pintara, que, que yo lo explicara y que alguien lo pintara. Porque yo siento que ahí me empezó a pasar esas cosas a mí. Esferas azules y esferas naranjas. ¿Qué serían? Pues es, para mí era como unos planetas. Porque perdía la, la dimensión del cuarto, ¿no? Mi cuarto, mi recámara era, puede decirse, decirse, grande. Sí. Cuatro por cuatro tenía. Y, pero yo lo veía más grande, así como. En la oscuridad no el, tiene dimensión ¿verdad? Como si fuera el Nada universo. Fuera de dimensión. Como si fuera el universo. Sí. Exactamente. Oh. ¿Usted cree que, sí. que tiene un don entonces? Sí, probable que yo tenga un don porque, como te digo, no, no no, he, no lo he cultivado por la religión, precisamente. ¿Y, es eh, lo que me y demonios sí. no ha visto. Sí, también. A ver, platícame cómo, cómo son un demonio que haya visto. Un demonio que yo haya visto están viendo la el, ese retrato de, de la guerra de la galaxia donde se queda atrapado, no me acuerdo cómo se llama, que lo congelan en carbón, lo dejan en, en carbonita a Han solo que lo ponen ah, en carbonita, este, ah, exactamente. Sí. Yo así he visto uno. Ajá. Como un, ¿Por qué? un demonio en carbonita. Sí. Okay. Sí. ok sí, ¿y este qué ese demonio qué dijo? ¿Qué, ¿Qué le hizo? No, no lo veo. Lo veo, pero no ese no me dijo nada. ¿Cómo no me dijo nada? ¿Cómo sabe que es demonio? Por pues, sus por su aspecto y por la energía que, que como que te roba la energía, hay, hay espíritus que te, te roban la energía, sí. que te sientes morir, oh. que me, me, me siento morir cuando está presente, Uy. y dónde, ah, dónde encontró a ese demonio, dónde lo vio, a dónde había ido y que lo vio precisamente yo lo vi cuando estaba en la en el comedor de aquí de la casa. Uy. Sí. Y, y usted sí los puede ver, pero ¿se van de su casa, por ejemplo? ¿Desaparecen? ¿O sí, así sí, se, sí, se van. Sí se van. Es muy raro que muevan un objeto. ¿Mueven objetos? Sí, sí han movido objetos. Incluso han inundado la casa de, con olor a, a chile, Ajá. a, a peste. A azufre también hoy esos esos son olores, olores muy fuertes sí así es no pues sí sí sí es como que dicen que son los diablos no los demonios los demonios sí sí ok así es. ok no tienen cuernos sí sí sí tienen cuernos este su rostro, pues es totalmente inhumano, ¿no? pero sí tienen las cuatro extremidades: oh, o sí. sea, brazos, piernas, cabeza. Eso no. sí, está, sí está debido a que ande viendo fantasmas, demonios, duendes también. Duendes, mm, no, duendes no. Ok. Bueno, pues si, sí. si nos puede decir después otro, una, alguna historia, se lo agradeceremos mucho, ya, ah, claro que, que, sí. ya que recuerde alguna en vecinos claro sí, no. nos platica. Muchas gracias, Lucho. Bueno, buenas noches. Que estés muy bien, un Bye. abrazote. Y gracias, un, gracias por su tiempo. A ti, mi hermano, Bye. saludos. Bueno, saludos. Bueno, pues estuvo interesante este don, ¿no? Uh -huh. Este don traía muchas historias. Sí. Este, y la doñita también tenía su historia, estaba interesante. Y tuvimos unas historias interesantes. Lucho, Lucho no, José. ¿José? Uh -huh. ¿Quién nos habló? ¿José? José se llamaba. Ah, ok. José... José, un abrazo, José, gracias por llamarnos allá de Campeche, ¿no? Campeche. Bueno, pues ahí ya José nos, nos hablará después y nos platicará, nos platicará alguna historia que se acuerde. Le mandamos un abrazote. Y pues bueno, ya son dos horas y quince de transmisión. Yo quisiera quedar más tiempo, pero ustedes siempre deciden llamar, ya que casi termina el programa. Deben de llamar desde que iniciamos para que tengamos. Sí, más, bien. más historias, y les prometo algo. Este, voy a tratar de decir, ¿sabes qué? Ya son 10 minutos, ya son 15 minutos. En la llamada que sigue, ¿sale? Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. No voy a dejar que, que se extiendan mucho las, las historias, porque sé que ustedes quieren escuchar más y quieren llamar por teléfono y luego no alcanza el tiempo. Les avisas en el momento en que hagan la llamada, así pues no los interrumpas, porque si apenas ¿no? interrumpirlos sí. durante su. Su relato. Cuando contestemos decimos, ok, pero son 10 minutos, ¿sale? Uh -huh. Ya si su historia está muy, muy interesante, este, como la de Lucho que ahorita nos platicó, pues sí los dejamos un poquito más, unos 5 o diez minutos más, sí. pero vamos a, a esperar a que llamen más personas. Les agradecemos el día de hoy a los que sí, los que nos llamaron. Algo que nos quieras decir, Andrea, antes de terminar. Pues mandar saluditos. Eh, por ahí, ah, eh, Angelus dijo que ya habíamos hablado de vampiros, que por qué no hablamos sobre los lobos. ¿Los hombres lobo. Uh -huh. Órale, hay, que, hay uh -huh. que hablar sobre los hombres lobos el día idea. de mañana, ¿no? Uh -huh. Está muy buena esa idea. Eh, yo quiero mandar saluditos por ahí a Dani Lupita, que estaban por ahí, de su canal Chachareando, a Rebeca Hernández, a Maru a Goza, a José, a Carlos... Eh, Alice Martínez, a Punca, a Fénix, a. ¿A quién más? A Calavera Man. Eh, a Rebeca. A Jude, hey ¿A quién más se me va por ahí? María de Jesús. A, a Dali, a Dali estaba por ahí. Eh, a Dark Angel, a Enrique. A María de Jesús, sí. Alice. A Seba, Sí, ya, Alice. A Yopino. A Andy. A Yopinoké, sí. A Maru. Bueno, a Japón. A Japán, a Mar Azul. A Calavera, a Fernando Pineda. Ya, todos. A las letras chinas. A las letras chinas, sí, me saludó, pero pues letras chinas no, no te supe cómo llamar. El, <ríe> Saludos. A letras chinas. Uh -huh. a, Punk, a Laurita. Ah, Laurita. Le mandamos un abrazo, Laurita. Laurita. besitos. Abrazos, a pues si con nosotros para la próxima. Y a todos, muchas gracias por estar hoy aquí. Les mandamos muchos besitos y que duerman y descansen muy bien. Y ya. Exactamente. Y gracias por los super chats, gente. Y pues voy a estar subiendo ya contenido a esta nueva página de Facebook, a ese nuevo canal de YouTube y en Patreon. En Patreon también es, va, me van a ayudar mucho si se suscriben a Patreon. Desde el día de mañana comenzamos ya el contenido en esas páginas, además de las otras redes sociales, no, pero ya voy a empezar a trabajar estas nuevas páginas para irnos mudando poco a poco. Gracias a todos. Buenas noches. Bye, Jen. Esto fue Relatos Oscuros. Oscuros, oscuros, oscuros. Gracias, Pau. Bye, chao, Pau.